Y estamos en un nuevo episodio, en una nueva edición de este, de este vuestro podcast de videojuegos. Un viernes, el cuerpo lo sabe. Eh, ¿Con quién? Pues, ¿cómo no, como siempre, porque si no, esto no podría estar haciendo. Porque yo, como estáis viendo, no tengo nada en las manos. Buenas tardes, Íñigo Sendino. Yo tampoco, manos libres. Sí, pero Íñigo tiene delante tres malos monitores, libres. una mesa de mezclas, dos ordenadores, cuatro teclados. Todo el setup. Sí, pues, eh, muy bien. Eh, en fin, un, viernes más, un, un viernes más estamos aquí para darle un poco de cañita. Al, viernes antes de Semana Santa. Al tema, viernes antes de Semana Santa. ¿Viernes fuerte. de dolores? ¿Viernes, yo no de, viernes de dolores Sí, creo que esto era algo así, pero no sé Muchos dolores este viernes, señor Miquel lo sabe porque, no sé, nuestro productor es la polla, yo qué sé Nuestro productor es la polla, nos quedamos con eso Nuestro productor es la polla <risa> Y para eso el drop eh, Pero bueno, no estamos solos, porque si no, este programa sería un poco muy triste mmm, Que ya nos hemos planteado en más de una ocasión eh, no ha podido venir efectivamente hoy José ni el becario, por desgracia Y tampoco tenemos a Xavi Pero aquí quién sí que tenemos, a nuestro querido Borja Arbosa Buenas tardes muy buenas tardes, muchachos. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Que básicamente menos? está... Oh, hombre, como para no. Eh, bueno, oímos tu voz eh, todos todas las veces que grabamos, todos los días la oímos, pero ahora te tenemos aquí, tu voz en vivo y en directo. Eh, en fin, creo que vamos a tener un poquito mezcla, porque tiene pinta de que Borja está haciendo cosas de, de hombre, adulto, eh, trabajando y cosas, y a la vez va a estar hablando de videojuegos, entonces poco mezcla. cosas de abogado efectivamente cosas de abogado. Rellenar algunos informes del turno de oficio pero bueno, entre tanto siempre podemos hablar de videojuegos ahí está, ahí está, y luego se equivocará y en vez de poner, no sé, eh, algún término legal, pondrá counter strike por ejemplo. sí, yo qué sé, algo así <risa> a mí me pasa, a mí, al menos me pasa cuando, cuando me está hablando alguien y estoy escribiendo cosas acaba escribiendo lo que me están diciendo, cosas me hace mucha gracia porque me, Borja está, rollo, tiene el micrófono hacia abajo, no sé exactamente <risa> por qué <la> <risa> No se lo no aguanta bien, pero bueno, no pasa nada, le, le doy un ajuste. A Borja no se le aguanta bien el micrófono. Madre Tremendas mía. declaraciones. Duras declaraciones. En fin, eh, no vamos a dar tampoco mucha más vuelta a esto. Ya hemos hecho la introducción, ya sabéis quiénes vamos a hablar y la movida está en saber de qué vamos a hablar. Borja, Dale. Hoy en gaming. Comentaremos las últimas noticias del mundo gaming, incluyendo los ganadores de los BAFTA de videojuegos, la muerte del E3 y la beta del Diablo 4. Madre mía, qué palabras más gruesas. Y también hablaremos sobre Counter Strike, el cierre de la Nintendo Shop en la Wii U y en la 3DS, y sobre Project L. Comenzamos. Vuelve Euskal Poz. El próximo 15 de abril, sábado, acércate a Bilbo Rock y disfruta de Euskal Pod, las jornadas vascas de podcasting. Conferencias, charlas, mesas redondas y podcast en directo, el punto de encuentro del podcasting vasco. Euskal Pod, 15 de abril en Bilbo Rock, entrada gratuita hasta completar a foro. Conoce el podcasting vasco en Euskal Pod. Pues eh, vamos a hablar La verdad es que De una cuestión Que nos bueno, Lo tenemos que confesar Nos ha pillado De última hora Porque eh, Esta mañana fue, No, esta, ayer no Es que ya, Este fin de semana Hay Fórmula 1 ¿Vale? Hay gran premio Así que Íñigo No tiene más que una neurona bueno, Y es para la Fórmula 1 ¡Cochecitos! Así Íñigo es Francesco Virgolini ¡Tío! Sí, tal cual O sea Esto es todo... Esto es todo lo que hay en mi cerebro Borja si decir algo ¿Se viene ya la 33 o qué? Bueno, bueno ¿cómo se viene? Se viene que, que no la estás viendo venir tú Bueno, el, probleme, el problema Madre es mía, qué inicio Que como es en Australia, yo tengo la zona horaria cambiada vale Pero no pasa nada, ¿está todo bien? La cuestión es la siguiente eh, ayer saltó la noticia Ayer a las 11 de la noche hora española Ayer a las 11 de la noche hora española Saltó la noticia es Más que nada Porque yo no miraba a la 1 de la mañana Y ponía hace dos horas De que Chan, chan, chan El E3 Ha decidido morir eh, La Entertainment Electronic Entertainment Association Y eh, Red, Red, Pup, Pop. Red, Red Red Pop Red Pop Que han comprado Red Pop Uh -huh. Es que yo leí dos os y dije, Red Pup, ¿qué es esto? O sea, ¿Qué pasa? ¿Tienes algún tipo de problema? No, en el pod? no, Íñigo, no. No entiendo. No, no, no. no. Pues eh, aquí los dos chavales que organizan esta movida dijeron, pues es que ya no damos para más. Así que aquí plegamos y hasta luego. Eh, ¿Cuál es el problema principal? Pues que de los pocos que le quedaban eh, al barco del E3, se bajaron Sega. Tencent, Devolver Digital, Microsoft, Nintendo y Ubisoft. Que son eh, los enormes, vaya. O sea, es que si no van esos, no va nadie. Que son los principales. Y eso lo los de Microsoft lo teníamos claro. Sí. Porque el año pasado ya les salió muy bien lo de a Summer Game Fest. Y Microsoft sí. literalmente no va a un evento para presentar sus cosas. Va a un evento para levantar el evento, como ya vimos previamente. Porque hay eventos que sean mejores o peores. Pero en el momento en el que entra Microsoft, automáticamente tienes visitas aseguradas. Entonces, eh, ¿cuál fue la movida? Pues la movida en este caso fue... Que, que Microsoft dejó claro desde un principio que no iba a ir porque el año pasado ya le había salido bien la jugada. Hmm. Es un poco raro. Hombre, eh, yo creo que si en algo podemos estar de acuerdo es que a los que no han ido al E3 y han decidido hacer sus propios eventos, les ha salido en general muy bien la jugada. Sí. Pero es que esto no es de ahora, esto es... De hace dos de, años. No, de no, no, no, no de hace cinco o seis, o sea, Nintendo se medio cayó o se medio tiró del barco uh -huh. diciendo, no, vamos a Los Ángeles, hacemos un, un tema online, un Nintendo Direct, o sea... Y si eso fuera, además que si, le permite hacer unos cuantos al año. Claro, sí si montaron, están allí, pero no llevaron a, a la gente gorda que hiciese presentación. Uh -huh. Entonces, eso no les salió mal creo que fue allá por 2018 2019, por ahí, uh -huh. y dijeron, pues mira, pues tira para adelante. Y el resto, con el tema pandémico, pues eh, se han unido al, al asunto. Y de efectivamente... hecho, fue Ubisoft, si no me equivoco, uno de los pocos que había dicho, venga, va, sí, nos mantenemos, y confirmó, eh, creo que fue seis horas antes de la cancelación de l 3 que que, na, que nos ahí va del barco que nos vamos oh, no, a hacer va. nuestra presentación vale cojonudo eh, de hecho en el correo que enviaron como nota de prensa eh, la organización atribuye la cancelación a la pérdida de interés fuerza e impacto es que esto es lo que hay o sea no hay más y eh, por otra parte la competencia o en este caso el prácticamente lo podríamos llamar el autor del delito el, el Doritos eh, nuestro amigo Geoff Keighley Aprovecho el momento para recordar, eh, así casualmente, que su evento súper guapo que es el Summer Game Fest, mmm, sigue para adelante y se va a celebrar el 8 de junio. Efectivamente. Así que apunten en sus agendas, keep the de eh, save the date, 8 de junio, aquí en Oscar Digital, que lo sabe. Eh, aquí en Oscar Digital posiblemente, sí, porque a pesar de que venga asignaturas, tengo recuperación en segunda mitad, así que... Suda. Eh, eso es, la programación de Euskadi digital está básicamente condicionada por la vida universitaria de un criajo Bien, perfecto, gracias Hombre, la, la, la, la programación de Euskadi digital de eventos de videojuegos, sí, sí. desde luego o sea, sí. Eh, sí, básicamente no, A mí me, me hizo mucha gracia el hecho de que la cuenta oficial del Summer Game Fest Ha subido eh, un tuit en el que pone No coña, arroba E3 Y sale una lápida y una, un, un emote de, de adiós soldado En plan de, de la carita con la, con la mano en la frente eh, es, Ha sido muy épico ha sido muy, Yo lo he visto, me estaba descojonando ya internamente Yo no puedo más Pero sí que es verdad que después de ver tantas cancelaciones Y claro... La movida es que hasta ahora se han cubierto las espaldas diciendo que por la situación sanitaria no era viable y no sé qué. El año pasado ya no se lo creía nadie, pero este año ya era inviable decir que la situación sanitaria no permite. La, san la situación sanitaria permitía lo que deshaga de los huevos. Estamos en 2023 y han pasado tres años desde pandemia. Eh, ya no les servía decir la situación sanitaria, se han quedado sin eh, opciones y han dicho cancelamos. ¿Qué pasa con tantas cancelaciones, tantas bajadas del barco y teniendo en cuenta el impacto actual que tiene el E3...? No queda otra que su muerte, por desgracia. No. Borja, opiniones. Nada, que esto tenía todo lo de las famosas crónicas de una muerte anunciada, ¿no? Es decir, sí. que yo creo que eventos como L3, y si me apuras, otros tantos eventos que quizás no requerían de una presencia física tan gorda, hace años evidentemente sí, porque necesitaban congregar a la gente, y eso, pues por tradición, aunque solo sea, lo haces desde no sé cuántos años, llevaba ya el E3 eh, realizándose, pero por rol y medio seguramente, entonces ya directamente dices, venga, sigo por, por, aunque tuviera la posibilidad de montármelo por mi cuenta, aunque alguno de los grandes protagonistas del sector de los videojuegos pudiera montárselo por su cuenta, dijera, bueno, venga, vamos a seguir aquí por aquello de la tradición. Eso se rompe con la pandemia y a partir de ahí ya, como tú bien decías, lo del año pasado ya olía un poco mal, es decir, no lo hacemos otra vez porque no puedes, porque no no lo haces otra vez porque no están teniendo interés y tú al final has querido enfriar un poco el asunto, venga va, a ver si para el año que viene todos vuelven no, no van a volver sencillamente porque como algunas veces hemos visto en las series de ficción, de comedia eh, te sustituyeron por una planta y se dieron cuenta de que no perdías dinero, entonces pues aquí ha pasado un poquito lo mismo, al e lo sustituyeron por la cada uno montándoselo por su propia cuenta en sus propias presentaciones y se dieron cuenta que para qué, pa qué montar, para qué gastar, para qué mover todo eso cuando al final tus seguidores pues eh, se van a seguir conectando y viendo las presentaciones online y, y, con, y comprando, que es al final lo que te interesa, comprando lo que tú sabes. Yo creo que también es verdad que es un poco ese, ese digamos, cambio de manera de, de consumir. El ET, por cierto, Borja, la primera edición del et Ed 3 es del 95, en 1995. Uh -huh. eh, pero claro, hemos pasado de un entorno en el que las presentaciones en físico era brutal y una invitación a una presentación en físico era la una feria de videojuegos, un evento de lo que quieras eh, y hemos pasado a un sistema por el que todo el mundo consume casi todo el contenido de manera digital, entonces ya no tiene interés el ir al E3 ya de base últimamente que se estaba planteando todo de manera presencial y digital, presencial y digital presencial y digital, ¿por qué? porque en el presencial ya solo va la que realmente quiere por algo en específico O sea, si tú lo que quieres es ver presentaciones de videojuegos Lo vas a conectar en Twitch Porque no te vas a comprar un vuelo a Los Ángeles Y una estancia en Los Ángeles para esto O sea, claro. porque no tiene sentido claro. Entonces lo consumes en digital y para la... porque Porque es como se consumen las presentaciones de videojuegos Y para eso no te hace falta decir que perteneces a un evento Porque Microsoft tiene suficiente tirón diciendo que es Microsoft Como para decir, participamos en el E3 No, no tiene sentido Decir que tú presentas de videojuegos pertenece a una... ...a un evento cuando lo único que va a cambiar es una palabra u otra en el título del streaming. ¿Por qué no? De eh, todas formas esto lo, lo comentamos aunque no tiene nada que ver con el sector de, de videojuegos hace eh, a principios de mes cuando se celebró la Mobile World Congress o el Mobile World Congress mejor uh -huh. dicho eh, en Barcelona y dijimos le llaman el Mobile World Congress porque supongo que cambiarle el nombre requeriría mucho dinero porque ya cuánto de móviles hay ahí y cuánto de bueno ya que hemos venido vamos a presentaros tecnología porque total el tema innovación en móviles está más muerto que Carra Ya Sí, sí, sí, completamente. O sea, no, no tiene Vamos sentido. Vamos a amortizar. No, es que no tiene sentido, realmente. Eh, yo creo que el Summer Game Fest ha venido para quedarse. Realmente, el Summer Game Fest se hace, si no me equivoco, es completamente online. O sea, son presentaciones y, y ya no, está. No, y lo no. que se hace es el, el, el, el nightlife este que hacen ellos, que es el evento de presentación de apertura. Eh, que eso creo que sí que tiene algún invitado. Pero lo dicho, son invitados. No, este año de hecho la, estaba revisando cuál va a ser un poco la, el planteamiento y tal. Y el, el, el. Lo que es la presentación, la noche de apertura que, que decís, va a ser eh, el 8 de junio. Efectivamente. A las. Eh, a media mañana. ¿Para, Para ellos. ¿A media mañana? Sí. ¿Qué eh, es a media mañana? las 12? Sí, aquí pone NUN, que entiendo que es NUN PT 3PET, entonces entiendo que es 3PM ET, que es costa este. Eso es. Eh, que esto será mediodía Básicamente Que para nosotros sí será medianoche <ríe> O algo así No lo sé eh, Pero vamos Que sí Va, va a ocurrir Y eh, va a haber Un evento De presentación El día 8 Son 6 horas de diferencia Así que para nosotros Son las 9 de la noche En el YouTube Theater Efectivamente Lo cual es bastante Ya potencia de fuego o sea, es, es, es un sitio Es un sitio físico. y yo físico grande y gordo. Y ahí va a ir gente a hacer cosas en físico. Efectivamente. Entonces, Pero es quiero es decir, eso. más allá de eso, o sea, más allá de la gente que inviten, que será importante o tal, eh, no va a ir un random comprando no. una entrada, no. que yo sepa. No. Y si va un random compra entrada, no quiero saber el precio de esa entrada. Eh... Porque, en fin... Que sí, que tendrá muchos patrones y lo que tú quieras, pero eso es caro. En fin, ¿el E3 estaba destinado a morir? Sí, ya lo sí. dijimos en su momento. Y lo repetimos una vez más. Y me sorprendería mucho ver que en 2024 se organiza un E3. Sí. Porque, de hecho, han anunciado... Y el año pasado, cuando anunciaron que se cancelaba el E3... Y instantáneamente dijeron él, no os preocupéis, se vuelve el año que viene. No he visto nada no, igual este año. No he no, visto no. Nada eh, yo estoy seguro, pero casi 100%, de que... L3 el E3 ha muerto. El 3 eh, termina aquí su andadura. Han pero sido ha muchos muerto. años de, de buenos éxitos, de, de, de mucho contenido muy interesante. Pero hasta aquí. Ha sido este, 20, 23 años. Este evento y esto no hace más que ratificar un cambio de ciclo y un cambio de rumbo con respecto a los. Mmm, y de manera de consumir, años. básicamente. O sea, cuando se de empezó no, de es lo que decía yo. En el 95 tú ibas a un evento de presentación, no tenías los videoblogs de los youtubers, que era la hostia, porque he ido a no en sé dónde que me han invitado. No en el 95 no, pero quiero decir, tirando un poco para adelante, 2008, no, 2010. En el 95, hoy en el 99 y en el 2002, que invitasen a algún medio español a. No te digo a ir, o sea, a, a, a que les pagasen los costes, sino simplemente que les diesen un, un permiso para acceder a alguna presentación. Aquí era, la, la bomba. vamos, increíble. Y de ahí a los primeros streamings que empezaron a ser por ahí, 2005, 2006, 2007, y poco a poco hasta llegar a, a, a bueno, a que el E3 ha sido el, el evento más importante. Eh, pues eso, pues ha habido al final un, un cambio muy importante En el tema y, y esto es consecuencia de eso O sea, no, no, hay, no hay mucho más que... Miquel dice que, que 64 es uno de los números de la informática Pues bueno, si no me equivoco, 2 elevado a 6 eh, Super Mario 64 eh, 2 este, elevado a 6 este, este programa debería estar Celebrando cosas Cosas importantes Como el Super Mario 64 No. Cosas que durante la historia han tenido Número 64 Como el Golden no. Day 64 No O como el... No, tengo más cosas con 64 En fin, suficiente Como el Mario Kart 64 Íñigo y, eh, y como el 64% de los ciudadanos que se calcula en la estadística de mis cojones Que van a ir a ver la película de Super Mario Bros En fin es el 5 de... ¿El 5? ¿Es el 5? De abril de ab... Creo que es el 5 de abril Puede que sí Eh... Sí, Anyways. en España El cine es el 5 de abril Que tenemos que hablar no, de los no, no, BAFTA de Que tenemos que, que hablar no. de los BAFTA de videojuegos ¡Coño! Que no. Va a hablar de los BAFTA de videojuegos Pues no, pues la música dice que no La y música no y, es... y aquí no se habla de nada ¿Tú le vas a llevar lo contrario a la música? Pues no, pues no Y es que en su momento, cuando hablamos de los BAFTA, hablamos de los nominados. Y posteriormente nos enteramos por medios externos a esta organización de que a lo mejor la habíamos ligado. No, Y nos habíamos equivocado de fecha. Salvo que. No. Aquí hubo una, una agria polémica, además. Porque una agria polémica. Un después de terminar esa edición de Gaming Room, alguien. Eh, y creo que. Fue, ¿Alguien? Y creo que fue el Hombre Misterioso. Fue el Hombre Misterioso. Ah, vale. Pues a ti te. A ti te acuso, hombre misterioso, de habernos la liado muy gorda. Sí, la verdad que nos asustó un huevo, eh, básicamente. Que se habían dado los BAFTA. ¡Sí! Los, los, de, de cine, los de cine, no los de videojuegos. videojuegos Los de videojuegos han dado hace poco Los de videojuegos se entregaron después eh, ya, No acordaron, pero que se han entregado ya En una gala que creo que ha sido el eh, No sé, no puedo entrar en Hobby Consolas <risa> O sea, a ver, aquí hay un enlace En el que no puedo entrar, ¿qué, está ¿Por qué? Pasando? Pues, yo, pues yo he entrado, Íñigo, <risa> así que eso es su tuyo eh, Bien, eh, no tenemos la información Ganadores, videojuegos vamos a buscar la info chequeme la info porque esto es un problema eh, pues los premios BAFTA se dieron eh, pues el otro día. Es <risa> que de verdad, ¿cuántas preguntas hacéis? Ah, no, cositas, no, si te has. <risa> Iñigo, te las has preguntado tú a ti mismo. No me jodas, de verdad, es que esto no puede ser. En fin, eh, de verdad. qué mal hablado estoy sí, siendo hoy. Eh, creo que fue el 20 el, el 20. el 30, creo que fue ayer, de hecho, de, cuando se dio. ¿Ayer? ¿Hoy está de marzo? O anteayer. Eh, pero vamos, es que en cualquier caso que ya se han dado los premios. Básicamente. Así que, ¿Qué? Sí, 30 de marzo. Vale, vamos a comentarlo. Y es que hay venga, una cosita muy graciosa. Borja, a, a ver qué vas a ver qué vas opinando tú de esto. Venga. Eh, es que esto es, esto es muy tocho. El Goti, vamos a empezar por el Goti, vamos a empezar fuertes. El Goti. Teníamos nominados el Cult of the Lamb, el Elden Ring, God of War Ragnarok, Marvel Snap, Stray y Vampire Survivors. Adivina. El Elden Ring. Tendría sentido el de Rey ¿verdad? Dices tú, bueno, si no ha ganado el de Rey tendría sentido el, el God of War. Ha ganado el puto Vampire Survivors. Vale. El puto Vampire Survivors. Que es un juego random de hordas. Hasta entonces conocido como ese juego del que usted me habla. Sí, o sea, decir, es, es mítico juego que sale mucho en los anuncios de de móviles, perdón, de juegos móviles de Android por ahí y tienes un aura a tu alrededor que se va cargando a todos los bichos que te van viniendo. Uh, sigue siendo ese juego del que usted me habla <risas> Vale, pues eh, es algo que no tiene ningún tipo de sentido O sea, ha ganado el Vampire, su, nuevo, su nuevo, tío? en fin Mejor animación, Call of Duty, Modern Warfare 2, God of War, Ragnarok, Horizon Forbidden West Lego, Star Wars, la saga Skywalker, el Sifu y el Stray Se lo lleva el God of War ¿Estás de acuerdo no estás de acuerdo? Podría Podría, vale no, si, si, si lo dice Borja, hacemos caso Mejor dirección artística, Plague Tail Elden Ring, God of War, Ragnarok, Immortality, Pentiment y Tunic ¿Sabes cuál es el está Sí, el Elden Ring. ¿Eh? Está así, en el Elden el Ring. ¿Se lo llevado el Tunic? Joder Algo que, eh, estoy, estoy muy orgulloso porque ya estamos viendo varios indies, de hecho se lo ha llevado un indie, el, el Bomber Super es un indie, pero eh, se ha llevado hasta también el, el Tunic que también es un indie teniendo en cuenta con lo que están compitiendo, que esto no son como los Game Awards, que el God of War se llevó como 11 premios. Eh, mejor sonido Vamos a pasar un poquito Bueno, no, este no Mejor sonido Esto, esto, esto me parece insultante Mejor sonido A Playstation Requiem God of War Ragnarok Horizon Forbidden West Metal Hellsinger Stray y Tunic ¿Qué dado? Horizon El Go Y no lo ha ganado El Metal Hellsinger Insultado me siento eh, luego, mejor juego británico Rollerdrome, Roller Drum. No preguntéis. Mejor juego de Boot. Esto sí que me ha gustado también. As Dash Falls, The Case of Golden Idol, Stray, Trombone Champ, Tunic y Vampire Survivors. Mejor juego de Boot precisamente por eso. Porque son indies porque han salido hace poco y tal. Y los conoce Cristo Rey. Pues lo ha ganado el Tunic. Otra vez. Eh, esto, esto te va a hacer gracia a ti, Borja. Eh, mejor juego en evolución: Apex Legends, Dreams, The Elder Scrolls Online, Final Fantasy XIV, Forza Horizon 5 y No Man's Sky. ¿A qué le llaman en evolución? En evolución significa que sigue teniendo contenido regular y que no es una repetición de lo mismo como era Overwatch con sus eventos. Que saca contenido y que es contenido de verdad nuevo. Ah, vale, vale, vale. Tengo ¿Qué? que decir uno. Sí, ¿cuál crees que puede ser? No sé. Ahora no sé por qué pensar en No Man's Sky. Final Fantasy XIV. Pues vale. Está bastante, o sea no es está bastante igual mundo. que el 13, el 12, el 11, el 10. Y... Debería, pero... Eh, mejor, mejor juego familiar se lo ha llevado en Kir el Kirby, Kirby and the Forgotten Land. Lo cual me ha hecho sentirme muy mal por el Nintendo Switch Sports. Eh, juego más eso. allá del entretenimiento. ¿Cuál, perdón? Por eso, el, el Nintendo Switch Sports. El Nintendo Switch Sports. No, no le veo pan, pan, pan, pan, pan. Hombre, en juego familiar sí, ¿no? Ni eso, antes me, gustaba, me gustó más el Mario Party O como se llame este de los jueguecitos o sea, de... Pero es que no está nominado No, pero yo, a mí personalmente como, como usuario de Switch reciente que soy También te digo, eh, me miré el Nintendo Switch Sport Y no me interesó lo más mínimo no no A ver, si quiero quieres, decir, es que no puedes ver. superar el de la Wii O sea, no, no puedes, lo es, siento Es que además si quieres hacer deporte de verdad con la... El, el Adventure. Es lo que es. Que por cierto, el hombre misterioso, una vez más le llamo desde aquí, me lo tiene que encontrar todavía. Joder, madre mía, ¿cómo estamos? Se la tienes jurada, eh, bastante. Sí, bien. sí, eh. Eh... Nah, en realidad, yo le amo con la fuerza de los mares, pero. En fin. Para que me bueno, con alguien en algún momento, no sé. Eh... Nuestros dos espectadores, ¿qué están esperando aquí? ¿no? ¿Salseo? O sea, ya, ya sabes el dicho: quien bien te quiere te perderá cosas. O, o algo. <risa> y y Dos y mudanzas de por ¿tú medio, qué. quieres campeón? que se llame esto? ¿La isla de los videojuegos? En fin. La isla de. Hostia, eso estaría eh... bien, Eso estaría bien. Es que. Me dejó, no fue a jugar la partida contigo. <risa> ¡No, no! ¡Estaba yo de support! ¡Mi de Carry se ha quedado F.K. Eso Venga, Eso eh, tenemos también, juego espera, más allá Espera, ¿Qué? espera, perdona, aquí acaba ¿Qué? de pasar una cosa ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado algo? Ha pasado una cosa ¿Qué ha pasado? Que es que yo he utilizado una palabra del LOL Support no es una palabra del LOL Bueno, una palabra que la usa. en el... no es una palabra del LOL Bueno, perdón Perdón, ya me voy de esta... es, es lo que Tiene, ¿tiene supports en Overwatch, en LOL, en LOL En, en War Thunder Tiene ¿tienes supports en todas partes Deja hablar al abogado ¿Qué es lo que tiene haberle matado el programa anterior con 15 minutos de contenido sobre personajes del LOL que no le importaban a nadie? Correcto Borja también se mete conmigo Ya no, ¡Chan, ¡Chan! Ya no Vamos a proseguir con las categorías de esto eh, Juego más allá del entretenimiento, es decir, Sirius Games como una casa un Juego que eh, Creo que lo llamaba Un juego de impacto En castellano esto Pun eh, Tal cual Efectivamente eh, Tenemos el City Slipper El Endling Given Beyond Risk I was, I was Perdón A Teenage colonist Not for Broadcast Ese no lo conozco eh, Y Will Always Have Party Se ha llevado el Endling Que es un juego Español Encima Lo cual es muy bonito Que los habríamos entrevistado En la big Si hubiesen estado Este maravilloso momento En el que tú vas a entrevistar A alguien y dices ¿y dónde está? Porque el stand estaba, el stand estaba, pero yo he oído. ¿Por qué? Este, no hay nadie aquí. Anyways. Alguien que me hable de eh, este. Anyways, juego? guys, ca, por lo menos lee bien los nombres de los juegos que he oído. I e will always have Paris. Bueno. Will always, si will, always have will always have Paris. Will always have Paris. Will. Will. De Will. Will. Ah, vale. Will. Will. Es que te digo. I e will always. Yo te, te he oído eso. I e will always <ríe> have Paris. Lo, lo, lo habré pronunciado es mal que es una frase mítica de la no, del no, cine es que por Dios. No, es que ha dicho "Not for broadcast y will always have parties". Es, ver, sí, sí. Y de, de, la de, de la conjunción en castellano. Y de y, también. Y, y will always have parties. Vale. En fin. Claro. te eh, puedo decir "and" si quieres. Yo te he entendido "Paris" de, de fiestas, de parties y party. Re... Y, y party. resulta que es Paris, la ciudad del amor. De. Y, y, y, y yo y tú Yo tú soy tú muy tú tú tú fan de Casa Blanca, así que por favor, en fin, eh, mejor diseño de juego. Vamos a saltar un poquito más rápido. Mejor diseño de juego, Vampire Survivors. Mejor multijugador. Esto me ha hecho mucha gracia. Si yo te digo estos títulos, Borja, dime de estos. ¿Cuál crees que es el que menos tiene implementado la fórmula de multijugador? Digamos. Call of Duty Modern Warfare 2, FIFA 23, Elden Ring, Overwatch 2, Splatoon 3 y Teenage Mutant Ninja Turtles: Esraiders Revenge. Bueno, los he jugado a todos, así que no te podría decir. Multijugador de tiene Ninja. FIFA. ¿Cuál? Perdón. El FIFA. ¿El FIFA, FIFA crees que es el que menos eh, componente multijugador tiene? Pues, hombre, es, creo que sí Porque al final yo solo lo he jugado a ver, alguna vez juegas con el mismo equipo a dos, a dos mandos o controlando dos jugadores Normalmente el FIFA es uno contra otro Sí, claro, pero que es ese uno contra Eso otro Es el multijugador, multijugador en muchos casos ¿Sabes o sea, tú juegas contra alguien Sí, pero no haces equipo ¿Cómo no haces equipo? O sea, que, que no hay equipo contra equipo O sea, que no hay dos personas en un mismo equipo Controlando un mismo equipo no. Si podría... Tú tienes tu equipo y estás jugando contra otra persona que tiene otro equipo. Claro, pero como digo no hay dos personas con dos mandos controlando un mismo equipo. Cosa que sí podría suceder en el resto de los casos. O sea, el multijugador puede ser online o no, ¿eh? No, no, no, online no, no me da igual. En, en presencial, o sea, es que no, estoy, no estoy entendiendo el quieres decir, no lo que me una persona contra otra, no varias. Claro. Para mí eso sería un multijugador. Ah, de verdad, vale, ¿no? vale, acabo, acabo, de entender el concepto. No un enfrentamiento, ¿sabes? Y como... el, el ring cómo lo ves. O sea, ¿tú crees ya. que el Denric tiene implementada la fórmula multijugador? Porque es sí, está no la funcionalidad es que no jugué, de invadir y toda problema. la hostia Es que no lo jugas, es el problema Pues básicamente tienes la funcionalidad de invadir Que es ir al mundo de otra persona, joderle la vida, a matarlo Coño, sí, es verdad, que solo también lo tenía el Dark Souls Eso es, es, es exactamente igual Pues eso es todo el multijugador que tiene el Denrig. Pues claro, es, no ese es el ganador del en ese entonces o cosas así, tipo Nos juntamos varios y e intentamos darle una paliza Puedes no. juntarte con algunos, tampoco muchos Pero sí, te puedes juntar con alguien ¿Eh? ya es más que el FIFA pues no gana el Elden Ring el, el, pues o sea no gana, el el ring. gana el multijugador gana multijugador y no gana el GOTI. Yo, no yo no entiendo nada eh, mejor música el God of War mejor narrativa el Immortality mejor propiedad original Elden Ring lo cual no entiendo mucho del todo honestamente o sea propiedad original Quiero decir es, es un soul like pero bueno interpretación de protagonista lo gana el God of War con Christopher Judge como Kratos efectivamente eh, mi padre nuestro padre eh, después del nano siempre eh, in interpretación secundaria También el God of War Con Laya de Leon High Es como A ver que lo pronuncio yo bien Anger boda Anger Boda Efectivamente No sé qué personaje es Angry No boda, he jugado algo y Luego tenemos Esto es muy bonito Esto es muy bonito Me siento bien Logro técnico Horizon Forbidden West Y por último juego del año para la compañía patrocinadora Que es EE -E, El God of War El go y esos han sido básicamente todos los nominados que tenemos de los BAFTA Unos cuantos, eh, no estoy de acuerdo con la gran mayoría um, eh, Me diréis, pero Gaiska, ¿tú nunca estás de acuerdo con los ganadores de los premios? Ya, <risa> bueno, eh, en los de Game Awards estuve más de acuerdo de al menos O sea, porque me guste o no, hay cosas que tengo que admitir Pero I am so sorry, el Vampire Survivors no es gotti O sea, I am so sorry, eh, no Quiero decir, me estás comparando con okay, que no Supongo que lo habrán hecho porque es un poco más innovador en género, para que ahora los videojuegos móviles eh, hay una burrada de ese calibre. Pero bueno, eh, tú por lo general, Borja, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Si no, habrías cambiado algo. Tu Goti es, no sé, un juego aleatorio. Es que un goti también depende de lo que valores, es decir, claro. si, si el goti... Esto es como, voy a llevármelo al fútbol en un terreno donde yo peo un poco más. Claro, un premio individual en un deporte que es colectivo, en el caso del fútbol, que le das el balón de oro a un jugador, casi siempre es un delantero. ¿Por qué? Porque es el que mete goles y el que sale más en las... En las retransmisiones, a un uh -huh. defensa rara vez se lo darán, a un portero no se lo han dado en 80 años aproximadamente Y yo creo que con el Gotti también tendría que valorarse ese tipo de cosas No solo un AAA que ha tenido un equipazo de desarrolladores y un montón de presupuesto detrás Y que luego te da 500 horas de juego También debería valorarse en ese sentido en la capacidad de la inversión, la experiencia del equipo El resultado, las calificaciones de los jugadores y las jugadoras Es decir, ¿por qué no? ¿Por qué, por qué limitar solo el Gotti a los AAA? No, si yo no lo digo por, por limitar la triple a AAA, yo lo digo más que nada por el género, supongo que lo habrán hecho por eso, en fin de cuentas, eh, God of Wars hay una burrada, Souls Likes hay una burrada eh, y cosas del estilo, pero claro, el Vampire Survivors es un formato de juego que ha salido realmente este año, pasa que ahora las tiendas de juegos móviles se están petando con este género porque... Eh, es un género que no exige recursos, entonces te permite hacer tu juego normalito eh, de ese género que no, no no sé si tiene nombre. En plan, es por oleadas y los enemigos vienen siempre hacia ti. Eh, pero para el caso, se están llenando las tiendas móviles de este género precisamente por eso, porque no es, un, no es un género que te exija recursos. Entonces lo corre una patata, entonces no necesitas un ordenador para correrlo, no necesitas pues hacer ha sido para reconocer ese pues pues tipo eso, hecho, arcade, ha sido ¿no? algo disruptivo. Puede que sí, puede que sí. Pero aún así, yo creo que se merecía muchos más... Yo creo que el Vampire Supervis podría haberse llevado muchos otros premios que se los han llevado a otros juegos y no precisamente el GOTI. Aún así, eh, para gustos, se inventaron los colores, como tiene que ser. Y vamos con más. Y vamos con más, con la beta del Diablo 4, para ser, para ser exactos. Eh, joder, hoy no, sé, hoy no sé vocalizar, estamos bien. Eh, que Blizzard ha confirmado... La beta del Diablo 4 eh, lo hemos tenido durante dos fines de semana, para la gente que haya pre-reservado el juego, eh, o reservado el juego, vaya, eh, un, han tenido dos fines de semana y para la gente que no hemos reservado el juego hemos tenido uno de beta abierta, es decir, uno de beta cerrada, uno de beta abierta. Eh, y han confirmado que ha sido la más enorme de la saga, pero por mucho, vamos a ver números ahora en, en breves, pero la enorme. Eh, la beta cerrada dura como ya hemos comentado los dos fines de semana. Y por el momento se han mostrado 5 clases del Diablo 4, 5 clases porque es un RPG efectivamente eh, Además se ha presentado todo el prólogo y la historia del santuario Santuario es un poco el sitio donde, en el que ocurren las cosas que es gracioso? Porque yo estaba diciendo, bueno, será una beta Claro, Borja, tú planteate, yo estoy acostumbrado a las betas de los juegos independientes Yo estoy acostumbrado a betas de media horita, una horita, dos y es mucho ya Y claro, cuando yo estaba mirando y estaba jugando y digo, hostia, que llevo un rato explorando, eh que, que, que, llevo, que llevo un rato explorando Luego lo he mirado Y resulta que La beta eran como 20 horas 40 horas yo en plan Ah Ah es, Con eso no contaba yo eh, Pero sí, así que Le he metido un rato Y no me he llegado a pasar la beta De hecho, porque Se van a mencionar algunos en los datos Voces a los que yo no he llegado Eh... De cada lanzamiento, por cierto, Blizzard tiene claro, entre varias otras cosas, que debe aliviar, aliviar el acceso perdón, y reducir las colas formadas en los dos fines de semana de duración que ha tenido la beta. Eh, yo en mi caso, yo que siempre soy el psicópata de utilizar la menor cantidad de recursos del ordenado posible, la beta eh, del Diablo 4 en este caso está muy mal optimizada, lógicamente, porque es una beta. Eh, yo me esperaba que rindiese una gotita mejor. Y me ha sorprendido los ventiladores de mi gráfica sufriendo eh, Pero bueno, por poneros el ejemplo Se supone que ponía que los requisitos recomendados No los mínimos, eh, los recomendados Eran una 1060 y algo más Tipo de procesamiento y tal, bastante normalito Y yo tengo una amiga que con su 1060 Abrió el juego Se puso a echar un ruido impresionante a su ordenador Y según lo abrió Creó la clase, le da a jugar Y dice el ordenador apagando Digo, ¿qué? ¿Qué? Así que me dejó un poquito de lado A lo mejor lo que han dicho ellos de sus especificaciones de recomendadas mínimas este de cara a juego final, no de cara a beta Pero bueno, anyway eh, Borja dentro de poco no va a tener ese problema de preocuparse por las especificaciones eh... Pero no adelantes contenido, hombre, déjalo en plan sorpresa <risa> En fin, eh, ¿qué más? Por otro lado, además, ya hemos tenido, ya, ya hemos recopilado, bueno, hemos recopilado, han recopilado ellos y nosotros los vamos a mostrar los datos de monstruos asesinados, etc, etc, etc, que los tenéis en pantalla ahora mismo. Eh, vamos, a, vamos a ir mirándolo por partes. Para que os hagáis la idea, insisto, estos son las, todas las plataformas combinadas, que son Play 4, 5, Xbox, One, Series S y X y PC, todo juntito. Y son, lo dicho, dos fines de semana, que son dos días y algo más, aprox, tampoco dos, dos días por cada fin de semana, así que en total unos 4 o 5, no mucho Vale, en total son más de 61 millones y media de horas jugadas, más de, bueno, casi 47 millones de muertes de jugadores totales eh, 1.700.000 y algo jugadores masacrados. 1.700.000 y algo mil, perdón. Jugadores masacrados. Luego está el carnicero, que es como un mini miniboss, creo. Que han tenido más de 576.000 muertes. Eh, 10.163.000 muertes de jugadores a manos de Asaba, que es la voz la de la beta en este caso. Y como tal, para que os hagáis la idea, han muerto los jugadores 10 millones y pico de veces. Y la voz ha muerto 107.000. Desniveles, ¿no? Está muy balanceado el juego. Eh, y luego esto, este, Estos números ya son muy graciosos eh, Esto lo he escrito mal, tengo que mirar en el este porque yo lo he escrito mal Son en total monstruos asesinados 29.252.746.339 Da miedo da, da mucho miedo Pero bueno eh, y por último, el eh, pone beta wolf packs ganados, eh, que supongo que serán paquetes o tal que van apareciendo por ahí o que te van dando, que no he llegado yo a, a verlo, son 2.6 millones, las claves más jugadas, por cierto, hechicero y negromante, yo he jugado con negromante, con necromancer, eh, muy roto, mierda, tengo, tengo todo en fin eh, muy, muy broken El, el nigromante muy muy broken eh, Básicamente lo que hace es eh, generarte Espiritillos, entonces eh, de los jugadores muertos Bueno, de los jugadores, de los monstruos muertos Te crea soldados que pelean a tu lado eh, Un máximo de 4 y luego se puede aumentar a 5 Por árbol de habilidades, que también tiene árbol de habilidades Y obviamente sistema de objetos y bla bla bla De hecho es muy gracioso, ¿por qué? Porque yendo con nigromante En cuanto consigues un arma que está un poco rota eh, Automáticamente Pegas muchísimo, te subes un par De habilidades, pegas muchísimo Y claro a ti no te tocan, porque tienes 5 bichos delante Que no solo pegan Sino que cada vez que tú atacas, se curan Demasiado broken eh, Pero sin duda, demasiado broken Y para que tengáis datos, por si habéis jugado la beta os ha gustado eh, Si no tenéis curiosidad Estabais en vuestro pueblo y no habéis podido jugar a la beta El Diablo 4 llega el próximo 6 de junio Y por desgracia No se prevén más betas abiertas de momento eh, Borja, ¿te gustan no los ERP? ¿No te gustan los ERP? no te gustan los el Diablo? ¿Sí? ¿No? ¿Has probado la beta? ¿Sí? ¿No? Madre mía, cuántas preguntas. ¿Me ¿La? gustan los RPGs? Sí, sí. Pero el Diablon, concretamente, es más cosa de mi señora que le gusta bastante más que a mí. Yo todavía tengo que seguir intentando pasarme el Dark Souls. Y, ver, estás, comp estás comparando pasé... un juego que tiene niveles de dificultad con la dificultad como concepto. Sí, sí, bueno, evidentemente Para ponerlo ya un poco mejor Me pasé hace poquito Cuando digo hace poquito El año pasado Antes de que mi hija naciese Y cambiase mi vida completamente Me pasé justo a tiempo El de Witcher 3 yo tengo, yo tengo pendiente El The Witcher 3 De hecho me lo pillé En las rebajas de invierno Porque tenía la goti Por 10 pavos 10 pavos Ey, la goti Para la play 4 ¿Cuál, perdón? Es que yo me lo pillé por 6 para el Play 4 uh, Yo me lo pillé para, dice, para PC ¡Ahí vamos! Yo me lo pillé para PC Y ahora además que han, que han modificado eso Yo me lo pillé para PC Y me he pillado también de hecho Una cosa que te va a hacer mucha ilusión a Íñigo El Portal 1 y el 2 En pack de 2 Toma ya Por 1 eh, con... <risa> creo que era 1 euro y medio, o un euro y algo Casi 2 eh, Quiero decir eh, Worth it Completamente worth it Pero, Pero yo esto... en la Nintendo eShop no existen <risa> No, no, no Nintendo hará muchas cosas pero ofertas no. no, no en no, fin, no. Eh, desgracias de la vida. Pero bueno, eh, y esa es un poco la, la gracia. Yo el Diablo es un juego que no he jugado nunca y recientemente por, precisamente por compas de, de podgame y me comentaron de, de chequearlo y de echar un ojo. Yo nunca he sido mucho de RPGs, salvo el LoL. Eh, y me dijeron, oye, echarle un vistazo tal, que luego cuando salga lo jugamos todos juntos. Y yo en plan, no tengo ni idea de qué va esto. Y después de ver lo que pega la clase de Nigromante, estoy de acuerdo. Aparte, eh, fuera coñas, la cinemática inicial da miedo. En plan, mucho. Supongo que será por el Unreal Engine 5 y su puta madre y el Ray Tracing y todo lo que tú quieras. Es una cinemática que va a 30 FPS y, y es más real que, que Dios. O sea, tú estás viéndola y yo como persona que no he jugado en mi vida al, al diablo, pero jamás, yo me quedé viéndola y empiezas y dices, ah, sí, muy bien, me están introduciendo un poco en la historia. Al segundo 45, tú crees que esa es tu historia directamente. O sea, no tiene ningún tipo de sentido, por mi parte al menos. Será yo que me impacte mucho algo, pero por mi parte al menos. O sea, lo veo muy, muy realista, muy bien planteado y además con, no sé... Algo que te llama mucho a seguir jugando. Y las guys, que es una puta cinemática de 3 minutos, a mí me ha gustado mucho. O sea, a mí, a mí el prólogo me ha gustado mucho. Que es básicamente a lo que le dedico más, más rato al prólogo. Un poco para también familiarizarme un poco con el concepto de, del RPG este. Porque tienes como las habilidades por un lado, luego los ataques por otro. No estaba yo muy familiarizado con ello. Y ahora entiendo por qué la gente tiene los ratones como el de Razer, que tiene 12 botones al, al lado del ratón. También, también lo entiendo Porque no tengo dedos para, para darle todo O sea, no tengo Literalmente Ni, ni facilidad en el teclado eh, Y también porque la gente Se personaliza también los botones Pero ese es un poco el, el caso eh, ¿Tienes planteado Chequear algún diablo? Yo mmm, Particularmente No, no está entre los que Pero a lo mejor sí Como digo eh, mi, mi, mi señora ya se ha cogido algunos Así que puede que este sea El siguiente No obstante En la, en la lista de RPGs Que probablemente probaría Antes que el diablo Te dirá que está eh, bueno, los, los GTA los tengo jugadísimos, si es que quieres contar el Gran Theft Auto como, como RPG. O sea, yo creo que sí. Bueno, el Red Dead Redemption, bueno. por supuesto, creo que también es uno de los mitiquísimos de esta, RDR, de esta categoría. Yo lo tengo pendiente, el, RDR, el RDR2. Lo tengo pendiente. Y, y no sé si jugaré al Hogwarts Legacy, que ha salido también hace poquito. Sí, es no es, sí, es no es. no No, no tengo muy claro si me va a gustar. Habrá que chequear si hay rejas o algo. Eh, mira, nos dice Sector Gaming que esos son sandbox. Buenas ah, tardes. Vale, vale. O sea, sandbox y RPG no es lo mismo. No, vale, vale, vale. el Minecraft es un sandbox también. Vale, vale, vale, vale. Yo tampoco, sandbox, no te preocupes. No, mundo abierto no lo convierte en RPG. No te preocupes, eh, Borja. Nosotros somos presa especializada de videojuegos y Sector Gaming también son presa especializada de videojuegos y tampoco tengo ni idea muchas veces de cómo funcionan los géneros. No obstante, gracias por la aclaración. <risa> En fin, pues eso ha sido un poco lo del Diablo 4, que de hecho, eh, Xavi nos comentó que lo estaba jugando. Me habría gustado que hubiese podido estar Xavi hoy, porque él lo jugó, él tenía la beta, no sé si te acuerdas, Íñigo, que él tuvo la beta, y tuvo la beta cerrada, porque tiene el, el juego reservado. Mm, eh, se me olvidaba mencionar, perdón, que se te eh, Como ya digo, reciente usuario de la, de la Switch, ahora mismo estoy con el Breath of the Wild, y probablemente cuando salga su continuación. Del Breath of the Wild, oh, del Tears of the Kingdom. Sí. Yo me estoy planteando, de hecho, ríete mucho, Borja A pedirme una Switch para mi cumple Porque necesito jugar a Breath of the Wild y a Tears of the Kingdom Y a varias mierdas que salen en el Switch Como sí. el están de los Demon. O sea, muy pendiente Grande Nintendo, lo has vuelto a hacer Grande Nintendo, lo has vuelto a hacer, has vuelto a vender tus juegos de hace 60 años Por 70 pavos, GG's Vamos a seguir hablando de Nintendo Dice Sector ya, ya, ya. Gaming, por cierto, perdón que te corte Dice Sector Gaming que a la próxima te esperamos para vosotros jugadores. En Bien. fin, let's go. Eh, no hablamos de Nintendo y vamos a seguir hablando de ello porque eh, no sé si quieres que haga las fanfarrias de, de, de, de, de, de, o sea, no sé por qué hoy me están tocando todas las muertes a mí. Pero, sí. pero tengo una sí. eh, selección musical especial. Adelante, por para, favor, para estas muertes que básicamente es ojo, ojo la producción, eh. Bye bye muerto ya está, ya está ya está se murió quién se murió pues se murió la e shop en wii U y nintendo 3ds ya oficialmente eh, en ambas plataformas eh, ha cerrado el descanse 27 de marzo aunque algunos juegos pues, ya fueron desalojando antes ¿Qué significa esto? Pues básicamente que si tienes una Wii U o una 3DS eh, Todo lo que no tengas ya descargado No lo vas a poder descargar de ningún sitio Porque no va a estar en ningún sitio Lo único que se va a mantener es el crédito que hayas podido tener O que puedas conseguir en tarjetas de estas de, de regalo Que eso se va a seguir manteniendo durante un año, pero no en tu cuenta de la eShop de Wii U y de 3DS eh, porque ya no va a existir sino en tu cuenta de Nintendo para la Switch entonces uh -huh. tú puedes comprar una tarjeta de estas de 5 euros para la Nintendo eShop pero no la vas a canjear en la Nintendo eShop, la vas a canjear en la, en, la, en la Store de la De la Switch. Aparte de eso, pues. Eh, pues lo que es natural. Al final, la Wii U fue un experimento fallido de allá por los. La Wii U, yo siempre digo, la Wii U fue el experimento fallido necesario para que hoy exista la Switch. Correcto, pero fue el experimento fallido de allá por los principios de, de la década pasada y la Nintendo 3DS la última aunque nos quede ¿Cuándo muy ha salido central. la Wii U me quiero, no me quiero sentir tan viejo creo no me quiero sentir fue tan viejo 2010 creo que sí creo que la... no me quiero sentir creo tan que viejo la Wii... mm. 2012 2012 2012 eh, efectivamente Me siento anciano Pues... Eh... Yo he visto pues yo. he visto nacer a la Wii U sí, sí, sí Claro, pero es que quiero decir Yo me acuerdo del lanzamiento de la Wii U Yo me acuerdo de un compa Que le compraron la Wii U Coño, Íñigo, pero tú eres viejo Ya, ya directamente <risa> eh, Yo me acuerdo de un compa Que le compraron la Wii U Y yo vi como él jugaba a la Wii U Y no sé qué y tal En plan, ah, sí, es que se ha lanzado recientemente No sé qué 2012, sí. 2012. ¿Qué han pasado 11 años? Hola, ¿Cuándo? yo jugué con una NES ¡Ja, <risa> Y se acaba de hacer el silencio No, yo, eh, yo nací el mismo año que se presentó la Nintendo 64 Ahora que hablamos hoy de número 64 eh... Eh, no, solo tú estás hablando del número 64 No, no, literal <risa> Bueno, a ver, no sé si os habéis fijado Que 64 Es 2 elevado a 6, ¿qué? En, entre 2 Es 32 2 elevado a 4, sí Que eh, es no, el perdón, número de victorias eh, que tiene Alonso con la de mañana, 33%. En todo caso, con la de pasado, que estamos a viernes, ahora Pero mismo cuando es... está grabando el programa. Íñigo, es... ya no me digas Pero que no sabes matemática, esto, gente... esto ya no son <risa> matemáticas, esto es calendario. Las zonas horarias se me dan mal. En fin, pues Madre eso. Que... Si no lo estás escuchando en directo o no eres suscriptor de Twitch, esto para cuando lo escuches en podcast ya, mmm, seguro que ya... Ya sabremos, ya sabremos no, no. si el nano es ganador o el nano. Eh, volvemos a la temporada pasada. Va, no, va, Ahora va el public reportaje, si... ¿Dónde, ¿Dónde está mi cámara? No lo sabe Si usted está escuchando esto A partir del eh, 3 de eh, Abril de 2023 Vaya a escuchar La Peluz Podcast El podcast más original Sobre Fórmula 1 Que hay en toda la faz de la tierra Disponible en todas las plataformas Pues como no dejes un link O algo tú me dirás eh, Aquí no. no, esto no es Instagram. Se hace el link en la <risa> descripción. Eh, no, pero vamos que, en fin, usa el maldito buscador, métete en Spotify, Eso. no es tan. Difícil. Coño, la <risa> Vago podcast, de mierda, y ya está. Es un podcast que tiene una gran producción, o sea, quiero decir. Eh, es un podcast que pre habríamos presentado los premios de Tracking Industry, salvo que de podcasting, salvo que no queríamos estar un mes esperando a la resolución, entonces dijimos pues no lo presentamos. Ah, básicamente. Bueno, eh, por cierto, eh, ya que me estoy yendo por todas las ramas, Joder que hablando sí. de eso, en Euskal Pod, en las jornadas de podcasting que se van a celebrar el 15 de abril, ya habéis escuchado el, el jingle antes de las noticias. Una entrada absolutamente gratuita. Venís. Va a haber, por favor, una cosa muy bonita y muy especial que va a ser la entrega de premios de los premios de Tracking Industry, de, pues que son los premios que ganó Wurp Pilberac el año pasado. ¿Qué es a las? Que es a las 5 eh, y algo de la tarde, porque van a explicar sus movidas y luego... Vengan, por hay, favor, hay a verlos, por favor. Eh, pero, Borja, por cierto, ahora que te tengo aquí, no nos han dicho nada de ir nosotros a entregar el premio a nuestros sucesores. Mm, vaya. Tenemos que preguntárselo. ¿se lo sí, sí, sí, es un tema de protocolo importante. Sí. <risa> bueno, yo estaré ahí igual. Para hacer los Oscars. Anyways. Eh, Oye, no. si, si volvemos a ganar, ¿entonces tú me lo entregas a mí o cómo va eso? No, lo que pasa es que si volvemos a ganar, ¿en qué? Porque claro, eh, yo... Gente, nos vamos dos, por las ramas. Tú y yo hemos presentado dos podcasts distintos, además, en castellano. Entonces, yo... Y no, somos los ganadores de Euskera, entonces no es categorías distintas. Sería muy gracioso que, por ejemplo, Gaiska, que se ha presentado en Euskera, le diese yo el premio, que es la de... ¡Hola, Toma, compañero! ¡Hola, Toma, Mario. no te veo todas las semanas, el jeto Correcto. Eh, eh, bueno, que yo lo que iba a decir de todo esto es gente, que... Gente, eh, queremos, queremos escuchar la eso de de En plan de, oye, estamos haciendo un programa, no sé si sabes. Sí, no, literalmente. O sea, que si la gente quiere saber de Nintendo. De Pero, tracking, de tracking se puede hablar en otro momento. No, no, la gente... La, a ver, perdóname. La, tú eres prensa... Es que... Yo soy prensa especializada no de videojuegos. No has aprendido nada de la prensa. Madre mía. No has aprendido nada. A ver. La prensa... Me, espérate que me lo va a decir la prensa. La prensa habla de lo de de los cojones... Y dice que esto es lo que la gente quiere saber. Y dice, si de un como aquel programa, ya no. quiere saber, queremos claro, saber. Que no, no me llamo ITV. Oh, ni mama. Antena 3 ni la 1. Pues eso. Que al final, la, ¿qué es la agenda Publicidad, gente, nos vamos a publicar, volvemos en siete minutos. ¿Qué es la agenda oh. mediática? Pues eso. No tenemos tantos anuncios. Eh, y y si, si tuviésemos publicidad de irnos siete minutos, este se estaría haciendo un Skyrocket como una casa. Hombre, si quieres te vuelvo a poner otra vez la promoción. De... Que no, coño. De Habla de Nintendo, <risa> joder, que es tu único puto trabajo, Íñigo, por Dios. Es verdad. Eh, no, yo sobre Nintendo en concreto iba a decir que, aunque nos pese a todos y a la ancianidad de Gaiska en concreto, en primer lugar, ancianidad de eh, la Wii U se presentó en 2012, uh -huh. la Nintendo 3DS se presentó en 2011 y salió al mercado en 2011. Me sigo, saliendo, la, última, me sigo la, viejo. la última 3DS salió al mercado en 2015. 2000... 2015 se, 2015 se dejaron de vender en 2020 entonces toda esta noticia que es una noticia porque otro medio, también prensa especializada de videojuegos, ha dicho que esto es una noticia pero es que esto realmente no es una noticia, esto es el ciclo natural de las cosas y de la vida sí pero el ciclo natural de las cosas y de la vida es muy triste así que hay que mencionarlo pues vamos a llorar a una esquina, pero ¿qué, qué más le vamos a hacer? Yo no... Yo, en mí fin. no entender. Anyways, eh, Anyways, las cosas en cuestión importantes para ustedes. D dinoslas, por favor, prensa especial. Para los Dios, jugadores bueno. que aún tengáis o tengan fondos en su cartera de la eShop, eh, de alguna de estas dos consolas, de la Wii o de la 3DS, los podéis salvar, no os usrayéis, eh, aunque solo de forma temporal. Lo único que tenéis que hacer es enlazar el Nintendo Network ID de vuestra cuenta de Nintendo, con la que usáis en la Switch. Con la cuenta Nintendo. Efectivamente, con la cuenta Nintendo, pero la Switch, vaya. O sea, lo, lo puto mismo. El Nintendo Network ID, que era lo de antes Lo pues, de antes con cuenta la cuenta Nintendo. Nintendo. Efectivamente, no lo, lo enlazáis. Y entonces eh, los fondos se comparten entre plataformas. Entonces, técnicamente los vais a seguir teniendo en la Wii U o en la 3ds. No servían de nada, pero los vais a tener también en la Switch. Entonces los podéis gastar en cualquiera de los dos lados, salvo que en uno de ellos ya no. Entonces, automáticamente podéis gastar en, en la Switch sin problemas. ¿Te ¿Estás dando cuenta de que he mantenido este plano? Porque si gesticulas como has gesticulado hasta ahora. Ya se va a tomar por culo, sí, lo sé. Eh. Anyways. Eh, y que tenéis la opción de hacer esto un añito pero, marzo de 2024 si apunte en fecha pero si he dicho. me la suda pero es que no me dicho, eh, lo y lo mismo Uy. Es, no, sé, no sé si existían ¿Existían tarjetas de dinero para la eShop sí, específicamente de Wii U? Sí, no, existían unas tarjetas Que ya las he mencionado antes Gaisca, por favor Las de la eShop sí, que las de la eShop las conozco yo Pero habían unas pero, específicas de Wii U o 3DS las, las de Nintendo eShop eran sí. y Nintendo eShop para Wii U y para 3DS Las nuevas se llamaban Algo así como mmm, Pasta para la cuenta Nintendo sí. Entonces eran nombres distintos vale Pues las tarjetas que eran para 3DS Y Wii U se pueden seguir canjeando Pero lo que... ¿En la 3DS shop... o en la Wii U? No, no, y por web también Ah, vale Y en la Switch también lo puedes canjear Ah, lo de la Switch por, no lo sabía yo Porque se convierte en pasta de la cuenta Nintendo Que solo puedes gastar en Switch Estupendo Y Venga, ya Chris, está Aprovecho yo para soltar un off topic Como este mes que va a empezar de abril es mi cumpleaños Podéis aprovechar para regalarme dinero en la cuenta Nintendo Y así aprovecho para amortizar el sablazo que me han pegado por el nuevo Zelda <risa> Sí, vaya, vaya. Sí. Así sí, que sí. está resentido con Nintendo. Estamos ¿Qué pasa extraña? con Nintendo? ¿Por qué estáis resentidos con La, por, lo, Te vuelven a cobrar... Como si fueran singular. Porque te vuelve te vuelve a cobrar 70 pavos por juegos de hace 30 años. Sí, yo, no. no, no. A, a ver, escúchame. Esto, primero, los vuelves a pagar. Lo importante es lo que acaba de decir este Es señor el mercado, amigo. Y segundo, y segundo... Si tú coges tu Nintendo 64 y la plantas en la tele del salón, ¿Puedes jugar a los juegos de la Nintendo 64? Ya está. No pasa nada. Tú pues coges yo, pero... tu... en, en 16 bit o en 8, me da igual, no sé cuál de los dos. Son. Claro, pero es que si tú quieres el remaster, el remake... Pero la consola virtual tampoco os creáis que hacía un rescalado de puta madre sí, Por cierto, la consola virtual de la Wii U de la 3DS también desaparece. También muere. Bueno. Pues eso, que si tú lo que quieres es la experiencia original, pues te coges el... La cosa original, con la experiencia original. Gente, el Juzo si no, es un emulador que online. va de puta madre. El Juzo es un emulador que va de puta madre. La censura ha venido a ti porque no puedes hablar de emuladores. Como prensa especializada de videojuegos. Como tienes prensa que especializada de videojuegos La propiedad intelectual. Como prensa especializada este de videojuegos es 18 a, ver si voy a, entrar a detenerte eh, que, venga, Nintendo, que venga, Nintendo. Que eh, venga, Nintendo. Porque así además no tenemos tres vídeos, tenemos cuatro. Eh, no, no, no, lo, lo único que puedes sacar de todo esto es que si alguien viene a detenerte, tienes a un abogado cerca. No Efectivamente. Abogado oficio, perdón, sí, sí, me están llamando ya de la comisaría. Que vienen a por ti, Gaiska. Que, que dentro de poco nos vemos en la comisaría. Que vengan, les espero. Venga, le, que vengan. Le están, están avisando preventivamente. Recuerda que escúchame. tienes derecho a mantenerte callado. Que tengas capacidad. Escúchame, escúchame. Si vienen aquí tenemos ¿Por qué no tengo música? Si vienen, tenemos aquí y ahora un un, eh, como, ya no sé ni cómo, un salseo de la hostia y esto trae visitas, eso es lo único que me importa no, el pro, ¿Sabes cuál es el problema? Que no tengo una cámara inalámbrica para eh, emitir en directo ¿Tienes un móvil? Bueno, tengo un móvil sí. Ya está, ya tienes una cámara inalámbrica no, ya, Lo que pasa es que habría un pequeño corte en el Twitch y un pequeño corte en el Twitch, toda la gente se va, es increíble ya, es un poco raro En o sea, fin Tienes 3 segundos de que no estás emitiendo Y la gente dice ¡Bah! Esto ya ha terminado Gente, vamos a dejar los topic Porque vamos por la noticia número 5 Quedan todavía 3 eh, Y llevamos 53 minutos el programa Counter Strike 2 ¿Qué pasa con el Counter Strike 2? ¿Te has anunciado? Ah, pero esto no existía No ¿Y el Global eh, Offensive? Existía que... el 1, ¿no? Eso es ¿El, ¿El Global Offensive qué coño es? El era? Global Offensive es el 1 de esta, digamos, nueva saga O sea, el Counter Strike 2 en verdad creo que es la quinta entrega más o menos. Pero básicamente esto es el, el counter Fue, strike. para, no, para, para, para, para. Yo soy un señor mayor, a mí esto me lo tienes que explicar. A ver. Y encima sin gafas no veo. El nada, counter strike tiene varias entregas. Me lo tienes que explicar como si fuese gilipollas. Vale, como Por si favor. fuera gilipollas. Por favor. O sea, vale. Si no yo hago puedo... pium pium. ¿Cómo? ¿Cómo? Si aquí? yo tengo un jueguito en el que yo hago pium pium Y tengo varios jueguitos que se parecen mucho en los que en todos haces pium pium. Si ahora tengo a un ver, nuevo jueguito en el que hago pium-pium, a la gente a la que le gusta hacer pium-pium está contenta. <risa> vale, perfecto. Pero vamos pero vamos a especificar una cosa. Eh, así Mira, lo dice Xavi. CSGO 2 es una chapa y pintura. Lo es. Vale. Completamente. Perfecto, entonces... ¿Es eh... el Counter Strike Global Offensive? Con cambios. Me, me hace mucha gracia porque he abierto la página de la Wikipedia. De no abres la Wikipedia, no a... Wikipedia abres abre la del Counter Strike, y si es, existe. Y os, y os lo voy a poner y resulta que efectivamente... Counter Strike fue un. Eh, fue un juego. Fue, no, no, fue un. Definitivamente. Un mod de Half-Life. Que fue uno de los primeros juegos de Valve que lo uh -huh. apetó bastante bien fuerte. Yo estaba aquí buscando el tema de las versiones porque no está. Íñigo, busca Counter Strike 2 en Google. Busca Counter Strike 2. No, no, no, yo quiero buscar. Aquí hay una saga. Aquí siempre ponen Counter Strike. Aquí series Counter Strike. El tema es. La cuestión es. Aquí hay Counter Strike el principal. Sí. Luego, el condición 0, el 0, el el, cero, source, el, el, neo, el online, Ajá. que yo pensaba que el Counter strike era online de por sí. Y luego el el, el TSGO. Uh -huh. y el online 2. El 2. ¿Qué, es ¿Qué es esto? O sea, es, esta línea de tiempo no se ve muy bien, perdón. Esta línea de tiempo, Valve, no tiene ni puto sentido No entiendo nada Estoy frustrado y soy un señor mayor, efectivamente O sea que, a mí explicar O sea, ¿por qué este? No, con el ratón Este, que es... O sea, ¿por qué este es el 2? Si hay un 2, 3, cuatro cinco seis siete ocho nueve antes Porque técnicamente Counter-Strike 2 es el Counter-Strike Global Offensive 2 A pesar de que no lo pongan Y el Global Offensive solo hay uno Ah... ¿Sabes qué, Íñigo? No sé por qué me ha recordado una escena de Sheldon Cooper en The Big Bang Theory, cuando sí. dudaba entre si comprarse la PS4 o la Xbox One, que decía, es que los de PlayStation, primero viene la 1, luego la 2, la 3, la... Eso tiene sentido. Sin embargo, los de la Xbox, de repente hacen 360 ¿Sí? Sí. y luego a la siguiente le llaman One, debe de ser el número uno? de segundos que dedicaron a pensar el nombre. ¡Ja! Esa escena es muy buena ¿Sí? escena... Y soy yo, y soy yo diciendo no entiendo nada ¿No entiendo Y ahora en series o sea, en plan de ¿Dónde está la correlatividad? ¿Qué hacéis, tíos? Efectivamente Anyways, entonces Counter-Strike 2, básicamente Bien. ¿Qué es lo que pasa? Que podría perfectamente ser una actualización del Counter-Strike Counter Global Offensive De hecho, es una actualización del Counter-Strike Global Offensive o sea, Habrá un punto, que es en este verano, básicamente que es cuando se lanza En el que el Counter-Strike Global Offensive se va a convertir en Counter-Strike 2 y ya está, y no puedes jugar al Global Offensive, se acabó, porque es lo mismo O sea, estáis viendo ahora lo, lo estáis viendo ahora ya en vídeo, son los mismos mapas con algún que lo cambio eh, Pero en principio lo que tenemos como tal, los cambios más notorios respecto a la primera entrega al Global Offensive eh, Son los humos, que ahora se expanden en base al entorno en el que están Entonces tirabas un humo y era un círculo y ya está eh, Y ahora se expanden pues en base a los objetos que tengan alrededor Y también, que esto es muy gracioso, reaccionan a las balas Tú hasta ahora la gracia que tenían los humos Era el hecho de que tú disparabas a través del humo a Y ver, si le dabas ver, al ver, enemigo eras Jesucristo A ver Ahora no El humo Reacciona sí. a las balas. Sí, Me se abre un agujero bien. en el humo cuando tú disparas y se vuelve a cerrar. Pero, pero, pero, esto es científicamente posible. O sea, esto está probado por alguien que tenga estudios. digo, es física. Que decir, si tú disparas a través del humo el humo se va a mover. O sea, el agua está de puta claro. Madre, yo entiendo no es que la bala pero... genera una corriente de aire efectivamente, para pasar Efectivamente. Y esa corriente de aire pues, es la que hace que se abra el humo. O, o mueve el humo. Hombre, no es físicamente exacto, pero si tú disparas se abre un agujero en el humo para que pase la bala y luego se vuelve a cerrar. Digamos, cuando muy, pasa muy, la bala se abre un agujero en el humo Muy bonito dicho, los, los, los detalles de las repisas de Sí, las físicas las han cambiado y tal, también lo estáis viendo en de, la imagen de la iluminación, muy bonito todo. Eh, Entonces, es, okay. es un poco Sobre todo, sobre todo eso, hablando mucha importancia a los humos Y aparte estáis viendo que Ray Tracing de toda la hostia Y, y todo súper bonito y todo súper precioso Esca, ¿Qué? Tranquilízate, menos humos no. Okay. Eh, también han modificado el entorno para que se vea más vivo, digamos, para que sea más realista los colores y todo. Eh, y aparte habéis visto, pues eso, la sangre que sale de los enemigos ahora ya no es hola un pegote en la pared, eh, se seca de manera diferente a lo largo del tiempo, etc, etc. etc. Es un poco eso, lo general. Se ve más vivo, se ve más realista como tal también. Y se menciona también una, una mejora muy importante que es la del tick rate. ¿Y qué es el tick rate? La frecuencia con la actualiza el juego. Los FPS de toda la puta vida. Pues eso, para que la latencia también baje. Eh, tipo el Nvidia Reflex y todas estas mierdas para que sea compatible. Eh, ¿Cuál es la idea de todo esto? Renovar el juego. No es otra que renovar el juego. ¿Y por qué? Os lo voy a explicar muy sencillo ahora en un ratito. ¿Por qué? Eh, otra cosita. Lo de las entregas de las betas. Esto es beta. Entonces claro, no está abierto a todo el mundo ¿Y a quién está abierto? A quien a Valve le salga de los huevos ¿Por qué? Porque está entregando Valve ya el acceso a la beta A determinados jugadores de manera aleatoria Que cumplan con sus requisitos que no te ha dicho cuáles son Una de las cosas que te dicen es En base a cuántas horas tengas Entonces ¿Qué ha hecho la gente? Pones a jugar como loco ¿Y qué ha dicho Valve? Jaja, son las horas que tengas Antes de que nosotros hayamos anunciado esto entonces, ya no cuenta. Eh, es para los de Para. Los, básicamente dice Xavi. Es para. Bueno, dice Sector Gaming. No sé si es Xavi, creo que es Xavi. Xavi, confírmame. Eh, es para los de Pink 250, no vuelen por el mapa, efectivamente. Es, es para que la gente, la gente no pueda meterle dos cargadores a un tío y que no muera. Eh, anyways. Os voy a dar, para que os hagáis a la idea, porque ahora es cuando vais a entender muchas cosas de esto... Diréis, es como el... Soy, dice soy, perfecto. Eh, os voy a darle unos titulares de varios medios para que entendáis un poco el porqué de esto. Al igual que cuando la gente dijo el Overwatch 2 WTF. Titulares. Las skins de CSGO suben a precios ridículos tras el anuncio de Counter Strike 2 por eGames. Encuentran una referencia a Left 4 Dead 3 en el código de Counter Strike 2 por Eurogamer. Eh, Counter Strike Global Offensive supera los 1,5 millones de usuarios simultáneos. Es una puta burrada. Tras el anuncio de Counter Strike 2, Vandal. me deja en claro que jugar Counter Strike 2, o sea, Counter Strike eh, Global Offensive intensivamente no asegura una invitación a la beta de Counter Strike 2, HD Tecnología. Un comando de Counter Strike 2 permite a los jugadores tener Wallhack eh, por Dexerto. Y también Counter Strike 2, la actualización del 30 de marzo arregla los Wallhex, ya está arreglado, por código eSports. Y lo último que tenemos ya, que es el primer Major de Counter-Strike 2 será en Dinamarca por Full Esports. Que es un Major, una competición entre equipos. Que dura habitualmente una semana un par como mucho. De hecho, os voy a dar datos porque se celebra en Copenhague, en el Royal Arena, para ser exactos. Que lo han anunciado Valve y PGL recientemente. PGL es la empresa en cuestión que organiza el, el Major. Eh, que por cierto, claro, la movida de que haya un primer Major de Counter-Strike 2. Significa que va a haber un último de Counter-Strike Global Offensive Y el último será el de París eh, para los que se, estéis un poco más enterados de cómo funciona el sistema de los Majors de Counter Strike Os sonará el, el mayor de París porque todos los años son en los lo mismos sitios básicamente Esto es como la Fórmula 1 y, y, y para los que no, nos lo puedes explicar Y para los que no, los Majors... Esto es como la Fórmula 1, es igual O sea, tú lo que tienes es... Eh, o sea, que tienes a un directivo corrupto pagando sobre sueldos y cosas en B A todos los que están involucrados en el Ajo para que no las sé. carreras se sigan haciendo Eso no lo sé Evern Eccleston Lo que sé es que tú tienes... Todos los años las carreras de la Fórmula 1 son en los mismos sitios. No, todos, Nosotros ya conocíamos casi a Tito todos Bernie mismos antes de que se le conociera por otras razones. Que digo, que en la Fórmula 1 ya había un Tito Bernie antes de que lo hubiera en la política española. Sí, el Tito Bernie Eccleston Pero aparte de que las carreras no son siempre en todos los mismos sitios. No son sitios. siempre en los mismos sitios, cambian pero... Las fechas cambian los sitios. Cambian vale, es, sí, lo de las fechas me dan igual, pero la movida es, tú tienes este circuito y en este circuito se hace una carrera, salvo que añadan uno nuevo o quiten otro por algo, por lo general los circuitos suelen ser los mismos. ¿Sí o no? Bueno, sí, estás generalizando un poco, pero sí Sí, sí es la idea, pero vale, pero, pues, es, es, es que estoy tiempo. generalizando Porque es lo mismo, es la manera más fácil de entenderlo Esto es lo mismo, tú tienes aquí tus majors Y tus majors turan, por ejemplo, en este caso El mayor de, de Dinamarca va a ser En marzo de 2024, entre el día 17 y el día 31 Entonces en esas dos semanas que son más o menos Tienes a equipos pegándose Para llegar a la final y ganar el mayor. Y ya está, uh -huh. es así de sencillo, es lo mismo Solo que una carrera es un día Y con su clasificatoria previa, que es el día anterior, creo Y estos son dos semanas De gente pegándose Okay. Pero bueno, entonces así funciona el tema de los Majors entonces, claro, ¿cuál es la gracia de todas las noticias que os he dicho? ¿Por qué sale Counter Strike 2? Sale Counter Strike 2, o sale la beta al menos 1,5 millones de jugadores simultáneos Que es literalmente el pico más alto que ha tenido Counter Strike En su vida, no es coña eh, Y aparte las skins de CSGO Suben eh, a un precio estúpido No sé si os acordáis de la Dragon Lore La mitiquísima skin de la AVP, del AVP Del francotirador del juego Que para que os hagáis la idea, estaba como en 8000 dólares No es coña, una skin 8.000 dólares Pues la he visto spikear a 13 13.000 dólares Estadounidenses Por putos píxeles Sí, efectivamente eh, Entonces esa es un poco la movida Yo todavía no tengo Beta del Counter Strike 2 Y espero tenerla dentro de no mucho Para poder hacer streaming y castear y cosas Y ver cositas eh, pero hasta entonces pues, seguiremos jugando a Counter Strike porque es lo que nos mola ¿sí o qué? Eh, Borja, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Vas a jugar Counter Strike 2? ¿Tienes ganas de la beta? Mm, no, no y no, yo es que soy muy poco de shooter Yo jugué en su día, fíjate, eh, vamos a sentirnos viejos otra vez a Time Crisis eh, en la Play 1 Y yo creo que ahí se acabó mi experiencia con los shooters El sí. Counter Strike probablemente lo habréis visto alguna vez jugar en un Ciber y creo que ni lo toqué cuando existían los ciber, bueno, sí, estamos los viejos otra vez. Sí, no, viejo. y, y, y para de contar, es que yo creo que no he jugado eh, un shooter... Es, nunca. Espera, espera que voy a poner el bastón. En una, en una época, no sé exactamente cuando determinada de mis relaciones sociales, la gente con la que yo salía solo jugaba al Counter-Strike en un ciber, además en un ciber de Vitoria, que era aquello como una especie de pozo. O sea, era un... es, es, son los cibers. <ríe> era bueno, sí, era... no, pero había sitios un poco mejores, un poco peores. Este era como entrar en un pasillo estrecho y de repente se anchaba aquello como si fuese un supermercado, pero estaba todo lleno de ordenadores y en una única y sola vez eh, disfruté de esa experiencia, me reventaron por todas las partes, me dijeron qué malo eres y yo es la primera vez. Obviamente. ¿Te dijeron qué malo eres en castellano? Claro, es que los, el resto que jugaban eran los que yo tenía al lado, porque aquello eran partidas LAN. No había gente por el internet, juego chillándote en ruso. Que, ¿Internet? Y o sea, quiero decir, aquello íbamos a jugar entre los que estábamos ahí. Internet era una cosa que Dios sabe. Dios sabe. Counter Strike tampoco es un juego muy fácil. Que Estoy se está hablando diga, o sea, de 2004-2005 Quiero ¿eh? decir, Counter Strike es el shooter, digamos, por defecto, pero. pero fácil no es. Hmm. Fácil no, es y yo decir. he tenido una idea genial. Vamos a Uf. rematar el dato viejuno. ¿A qué jugabas tú en esos cibers cuando la gente se viciaba al Counter-Strike? Si te digo la verdad, ni me acuerdo. O sea, me acuerdo dónde había unos cibers en concreto y un poco el, el aspecto, pero yo creo que llegué a ir a... Es que también en mi caso hubo internet bastante tiempo, aunque fuese eh, de estos de de conexión telefónica, pero hubo internet. Entonces y, y yo creo que jugar jugar no jugaba mucho, por no decirte que a nada. ¿Quieres contarnos tú algo, Borja, que por eso? Oh, sí, sí, sí, no, este, no yo, este yo, voy a abrirme directamente, voy a decir también es verdad que no jugaba mucho, pero también tenía ordenador en mi casa, no internet, pero para esos juegos no me hacía falta. ¿Mm? Jugaba al de Simpsons Hit and Run y al de los anillos, oh, oh. el retorno del rey. Oh, madre mía. Muy viejo uno, Madre muy viejo mía, uno. Muy qué viejo unidad, yo. por favor. Mira, nos, nos, nos comenta Xavi que Counter Strike, cuanto más me enfado, mejor juego. Efectivamente, <risa> efectivamente. Quiero decir, lo dicho, el Counter Strike no es un juego fácil como tal. Tienes que saber qué armas sí, qué armas no, en base a qué, eh, cómo se juegan, depende del mapa. Y luego una cosa que la gente me llama muy psicópata por conocerlo, pero quiero decir, a mí me gusta castar Counter Strike, tengo que saber más cosas del Counter Strike. Eh, patrones de retroceso de cada arma, no son iguales. Uh -huh. Entonces... A la hora de pegar, cuando tú ves a los, a los megapros que <ríe> hacen unos movimientos muy raros y no sé qué Y de repente eh, cogen y pegan el segundo tiro a la cabeza Es porque saben los patrones de retroceso a dónde apuntar, cuándo disparar, cómo y de qué manera y hacia qué lado No es fácil Pero quiero decir, si te están pagando por ello y estás ganando premios de 5 cifras y de 6 cifras y de 7 cifras por ello Pues algo tendrás que hacer, ¿no? Quiero decir, es tu trabajo, o sea, para adelante Si vas a hacer tu trabajo... Hazlo bien. Anyways, vamos a rezar para que nos den la beta, para poder jugarlo y para poder castearlo, eh, porque le tengo muchas ganas. ¿No queríais que hablásemos del LoL? Vamos a hablar del LoL. Eh, mentira, vamos a hablar de Project L. ¿Qué es Project L? El nuevo juego de lucha. ¿De quién? De Riot. Por ende, ¿inspirado en qué? En el LoL. En el LoL. Eh, el juego se anunció hace tiempo, pero no se ha mostrado mucho contenido. De hecho, no tenemos contenido para mostraros, eso es la gracia. Y Project L aún no tiene fecha de lanzamiento. Y no se prevé que se anuncie próximamente. O sea, se espera que esto es de cara a largo plazo. Eh, pero lo que sí que tenemos es eh, Gamer B, que es un jugador profesional de juegos de lucha, eh, que ha jugado a mil mierdas, que fue invitado a Japón, donde se llevó a cabo un evento de Project Tele por, por Riot Games. Y la gracia es que no se les permitía grabar a los asistentes, no, a los asistentes perdón, no podían grabar nada, pero sí podían compartir lo que vieron escucharon en base a sus opiniones. Y lo que este hombre ha escuchado y nos va a comentar Y nos ha comentado mejor dicho Y nosotros lo hemos escrito para deciroslo a vosotros Es que primero el juego tal y como se esperaba será free to play eh, No tendrá secuelas Digamos que es... Un, esto, esta explicación es un poco rara Digamos que va aparte Al igual que el LOL ¿no? no hay un LOL y luego un LOL 2 ¿no? Hay el LOL, el Valorant Que son juegos de género diferente Pues esto es lo mismo Este va a ser su propio juego de lucha No va a ser saga A pesar de que la mayoría de juegos de lucha Por lo general Sí, por lo general suelen ser sagas Eh... Y luego, por datos del juego, eh, se centra en un sistema de tres botones, digamos, o tres ataques, ligero, medio, pesado. Y luego lo que tenemos es una nueva mecánica que llaman ellos, que no lo he entendido muy bien, eh, a lo mejor vosotros lo entendéis mejor, que es la eh, una mecánica de defensa que se llama la guardia en retirada, que cancela el retroceso mientras se está defendiendo. ¿Qué significa eso? No tengo ni idea. Habrá ni idea. que esperar a que nos manden el juego para saberlo. Todavía hay muchas mecánicas defensivas han dicho que no se han mostrado o sea, Parece ser que se quieren centrar bastante en la defensa Y respecto a habilidades de personajes Se ha dejado clarísimo que no va a haber cooldowns pues, Básicamente porque en el Baron los hay eh, Cooldowns son tiempo de recarga de habilidades eh, Cuando tienes que esperar, entre tirar una habilidad y volver a tirarla Y han dicho que no va a haber tiempo de cooldowns Cosa que han aclarado básicamente porque en el Baron no chica sí las hay Y en el LoL también las hay eh, Y luego... También que obviamente tendremos referencias a LoL, pero muy obviamente, empezando por los personajes. Eh, y también se ha especificado que cada enfrentamiento tendrá como mínimo dos rondas y que se deben eliminar los dos personajes para ganar. Es decir, los dos personajes del enemigo en cada ronda, que supongo que serán diferentes. Es un poco raro, uno pero dentro de los datos que nos han dado, de momento lo que tenemos es un juego de lucha genérico. Yo quiero esperar más para saber más del juego. Porque lo pueden plantear muy bien, digamos, con esa, con esa diferencia A fin de cuentas, tanto Mortal Kombat, por poner dos sagas Tanto Mortal Kombat como Street Fighter Tienen sus propios personajes con sus propias habilidades eh, y cositas Y esto, a fin de cuentas, lo que va a tener va a ser lo mismo Sus propios personajes, que son los de LoL Con sus propias habilidades y sus cositas Ahora, ¿cómo van a implementar esas cositas? ¿En qué nivel eh, habilidades etcétera? Teniendo en cuenta que no van a tener cooldown Complicado, porque en el LoL una de las cosas que eh, Obliga, digamos, a que las habilidades de los personajes tengan cooldowns Es... El daño que infligen. Entonces, eh, un poquito de miedo. Borja. Sí, yo no he jugado al LOL en mi vida. Tampoco planteaba jugar. Y el poco conocimiento que tengo fue debido a la turra que pegaste los 15 minutos primeros del anterior episodio de este programa. Con lo cual, gracias por preguntar. <risa> Juegos de lucha. Juegos de lucha. Jope. Eh... Es la la ¿El Tekken, vale? Yo. ¿Cuál? El Tekken. Sí, claro. Pues creo que es el último que he jugado sé en cuál? ¿El 7? Uh, ¿El Street Fighter cuenta? También Pues creo que es de, del estilo, o sea, en plan ya, ya no videoconsola, estamos hablando de máquinas recreativas de Babette Hostias Madre de... Luego decimos de sentirnos viejunos Madre sí, mía Vamos, en, en mi caso total, en este tipo de juegos total Borja, tenemos que culturizarte de videojuegos, eh tenemos que culturizarte de videojuegos actuales. Eh, culturi bueno. Culturizando eh, a un abogado. No, builder, no. Es... A ver, es que yo tengo mis géneros, quiero decir. Me, a mí me gusta sobre todo los de conducción y, y sí que es cierto que el sandbox o RPG, como lo hayas mm -hmm. querido llamar, también me, me mola, tiene eso aquel. Pero no he jugado nunca a un shooter ni tampoco de estos de batallas, peleas, tipo Pues como ahora están tan de moda. Eh, hablo del caso del LOL, pero bueno. También te iba a decir otros tipos, creo que Valorant También están ahora muy sí. en ligas profesionales de videojuegos uh -huh. el, el mismo Counter Strike que hemos hablado de él eh, Pues es que no, no, no, me, no me llaman, no me dicen nada No, comprensible, comprensible eh, Oye, para cada uno tiene sus géneros de preferencia eh, Íñigo, ¿tú qué? ¿Juegos de lucha o algo? También, eh, estás igual eh, El experto en el LOL es el hombre misterioso No, no, no hablo del LOL Y dale con hablar del LOL de, de juegos de lucha, coño, de género Tampoco La cara de Íñigo hice lo mismo que la música ahora mismo Ahora ya no, ahora ha vuelto eh, Vale, pues nada Pues con si esta, esta gente no el, tiene ni idea de Con esta barba cuando hago así me parezco al, al de la batamanta, ¿cómo era? Yo, ¿Cómo, yo, si yo perdón por el off topic, es que me he quedado en así fin. Porque he visto que tenemos un nuevo follower con un nombre bastante curioso Ah, yo no he visto eso Sí, yo sí ¿Qué se llama? La animación, joe eh. Ah, si es no, que, no, Si es que os lo perdéis lo importante no, realmente sí, sí, sí. En fin como se ha Francisco Franco ¡Ja, <ríe> Perdón, Francisco Barrabaja Franco. Alias Paquito. Siguiente noticia, por favor. ¿Veis que, como podéis ver en las imágenes, no sale de su asombro. Es que esto es magnífico. Eh, eh, vamos a hablar de Netflix. Por si no era suficiente No, no, no. no, no Acaba de saludarme no el, el chat Francisco Franco. Ya está, ya está, ya, ya está. está. Que participe y nos cuente su historia. Estos próximos 10 minutos van a ¿Te ser. ¿Te gusta el shooter? Ay, por Dios. Ay, por Dios. ¡Me gusta el shooter! ha dicho! ¡Que si le gusta! ¡Que si le gusta el shooter! <ríe> <risa> Esto Ay, no, no tiene sentido. Gaiska, cuenta, cuenta. Que no, no puedo yo ya, o sea, eso no tiene sentido. En fin, Netflix, coño. Pero no, o sea, yo quiero que aquí Francisco Franco participe. Eh, Francisco Franco no dirige este podcast. Eh, la movida, ¿Todavía? Netflix. ¿Todavía? todavía, por lo menos, todavía, Franco, todavía. Dale, tienes tu minuto de hoy. En fin, o sea, eh, quiero... Netflix, coño. ¿Vosotros, os acordáis, Netflix, ¿Vosotros, vosotros eh, os acordáis de los videojuegos de Netflix? dale ¿Vosotros os acordáis de los videojuegos de Netflix? Esos videojuegos es? de los que no se acuerda nadie Un engendro que hicieron ahí en la Efectivamente, plata, no pues, pues de... sigue siendo un engendro Y ahora Netflix ha dicho, jaja, ¿y si lo pasamos a Smart TV? <risa> <risa> <risa> <risa> ¿Y con qué vamos a controlar el jueguito? Porque lógicamente tu tele no es táctil, como comprenderás Mira, te lo digo No <risa> Con un puto iPhone Ahí va no ¿Por nada. qué? No lo sé En principio Google son móviles, no, pero... No, lo puedes conectar por Bluetooth, muchas teles admiten sí, sí, pero la gracia está en que, como tal... Con Stadia? Como tal, en, en, en... esto, coño En las Smart TV, o sea, en el código interno de, de Netflix Ya se sabe que lo van a lanzar para Smart TV Pero en el código interno de Netflix, lo que está escrito Digamos, lo que ha encontrado un Insider Son eh, iPhone O sea, no es móvil, es iPhone hmm. ¿Por qué iPhone y no móvil? Probablemente porque tendrán que preparar antes La compatibilidad para Esa plataforma Para que Apple se lo acepte Para que puedan lanzarlo en, en Supongo modo. que sí, que es lo que suelen hacer con la mayoría de juegos Que se lanzan primero siempre en iOS porque el sistema está mucho más generalizado Pero bueno, la movida eh, Aún no se sabe si sí, otros mandos Que esto estaría bastante gracioso, los de las consolas Básicamente eh, Estarán soportados, habrá que descubrirlo Y el insider en cuestión Que de hecho es desarrollador también, eh, llamado Steve Moser Descubrió las referencias están en, ese, en, el, en el código interno Que mencionábamos Y eh, por último, desde Bloomberg Mencionan el potencial lanzamiento de un servicio de juegos en la nube Que sería la bomba si no fuese porque Todo el mundo lo ha implementado ya entonces En fin, sin más, una más y por el momento, ninguno, absolutamente ni uno solo de los videojuegos que ha lanzado Netflix ha sido un hit Esperemos que con esto tampoco lo sea Porque <ríe> quiero decir, tampoco son juegos como para que sean tremendo hit I mean, eh, yo creo que Netflix está haciendo esta mierda para justificar de alguna manera eh, Su subida de precio eh, en el asunto de las cuentas que ahora mismo No, Netflix está no, no, no, por favor, no, no, no, no, no ¿Qué, qué dices? Ni, ni de coña <ríe> No hay quien se lo crea a ver, está claro que tienen que ofrecer más contenido para que la gente se quede No tenemos cifras oficiales, pero a lo mejor después del tarifón y la imposibilidad de compartir cuenta Pues a la gente ha salido huyendo despavorida y A lo, lo mejor el 60% por ciento de usuarios han cancelado su suscripción A lo mejor el 60% de usuarios han cancelado su suscripción, efectivamente A lo mejor, pero no tenemos el dato O sí. A lo pero mejor no, pero no tenemos el dato, pero se especula el 60% bueno, pues que especulen, que mientras tanto seguirán lanzando videojuegos. En fin, que, que no tiene ningún tipo de sentido. Eh, anyways, hasta aquí el apartado de noticias. Vamos a hacer un par de titulares. Let's fucking go. ¿Seguro? Sí, Íñigo, ¿Seguro? sí. Sí, Íñigo, vamos Joder, a hacer un par de titulares. Es que, es que siempre me pillas. Vamos a ver. hacer un par de titulares, he dicho. Siempre me pillas a ver, hermano, de verdad. Porque Madre. no tengo ni la cámara ni el sonido correcto. Es que tampoco le vamos a dedicar más tiempo a Ángel, porque Spoiler no se lo merece. Si, vale. si, lo, si lo mereciese, que nos pagase más, que ahora tiene más dinero. Ajá. O sea, que esta es la verdadera presa especial de Efectivamente, esta o sea, es la verdadera prensa especial de Por cuatro perras a cualquier empresa. No, a Netflix. O a, a cualquier Pero que como pague, nos no nos pagan. O a, a, la la pague, a la que pague, a la que Gente, no, si pero... alguien nos quiere patrocinar, eh, adelante. Adelante. Os estamos esperando. Perfecto. Señores oyentes, señoras oyentas y todo lo que tengan ustedes en medio eh, Eso sonó muy mal sí. Y todo lo que hay en medio Iba a decir Iñigo, eh, no, por favor, prosigue eh, Señores oyentes, señoras oyentas y and all in between eh, Sepan ustedes que hay dos citas ineludibles esta próxima esta próxima 15 ¿La primera es la que tenéis con Íñigo en Tinder? No, la no, no porque yo no estoy en Tinder Pero la primera es el próximo Voy a comprobar el calendario 5 de abril No, el próximo 2 de abril A las 7 de la mañana Levántense de sus camas Pongan ustedes la Zon Fórmula 1 Para ver la Si es que lo tenéis contratado, porque es caro de cojones Pónganlo, también, Pónganlo. también Pónganlo Efectivamente, y la segunda es el 5 de abril eh, Bueno, en realidad hay tres, tres, tres datos Porque la tercera es Euskalpoziñigo, por favor, tío, de verdad Te falta autopromoción Sí, no, yo iba a hablar de la declaración de la renta pero a tu casa, madre. coño! 17 de abril, declaración de la renta, vaya a la cena no la vayan empezado Hayan empezado, espérate, últimas informaciones desde Alaba, coño <risa> La fecha es el 5 de abril, el, la hora a la que ustedes tengan la opción de ir al cine. El cine, el que tengan más cerca de su casa. La película es Super Mario Bros. La película. Cita absolutamente ineludible en estas fechas del señor. Eh... Cita absolutamente viejuna aprovechando el momento de Íñigo. Ya me Correcto. dijeron eso una vez hace 20 años y me la colaron. Ah, bueno, pero a ver, es que tú... Tú fuiste a ver una cosa que no tenía ni pez ni cabeza, eh, pero se veía desde. 5, creo, para ser más exactos. Creo que sí, creo que son ¿De 20 25. ¿De qué año es Super Mario Bros la película? ¿De qué año Super Mario Bros. la película? Es un dato que yo no ¿Hay tengo. ¿Hay una película un que se llama Igual? Sí. De hecho, no sé si han visto ustedes el tráiler. ¡Ah, espérate! ¡Espérate, entonces es la de Nintendo! ¿Cobrarte otra vez más pasta por lo Ay, mismo? Hombre, sí, hombre, ¡Sí, hombre! ¡Qué épico! O, o es la de Disney hacer un remake de una peli que ya se ha hecho, pero en acción real. Ahora al revés. La hicieron claro. en acción real, ahora la hacen en dibujos. ¡Hostia, no quiero ver Super Mario Bros. en, en claro. vida real! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero, Borja! ¡No quiero! De hecho... ¡No quiero, Borja! De, de hecho, vamos a aportar... 1993 va, Vamos... Hostia, no, so, no solo vamos, 30 años de esa peli, por el amor de vamos Dios Vamos a aportar, Vamos a aportar las imágenes Porque tenemos aquí unas imágenes que espero que se, se vean y se oigan Uf, chaval Nintendo nos va a denunciar Sí, que nos cortan Cortan, corta corta. Este tráiler este no este que le he puesto en castellano Pero está también en inglés Este trailer, la música Está basada no en la eh, peli Sino en la serie Que, hubo, que fue de, de animación eh, de, de Super Mario Bros, pero luego también hubo Una película Como esa página filmada? web no exista, me voy a sentir estafado sí, sí. No, no, no, es que existe Es que existe Es que es lo mejor Super Yo Mario? por qué he puesto esto en noticias rápidas <risa> Eso ha sido tu Pero pecado. Esto tú en serio. Dime tú, Borja, ¿para qué haré yo un apartado de noticias? Si de una puta noticia sacamos dos minutos, que es la de Netflix, y de un puto titular de como no sé, ocho palabras, sacamos diez minutos de noticia. Explícame, es que no lo entiendo. No, no, yo, yo no he dicho que lo hagas tú Esto es imposición del técnico Se tiene que hablar de Nintendo O si no, este señor no se sube al barco No, no, no, no. yo me subo al barco igualmente Pero esto lo ha puesto él eh, Efectivamente, esta web existe Y aquí tienes a Mario y a Luigi Haciendo su negocio en Brooklyn, Brooklyn Y las tuberías penosas Que dicen Nunca habis, había visto a un fontanero Meterse enterito por las tuberías Pero me encanta que sean tan exhaustivos 5 de 5, real no fake. ¿Y qué dice el Spike Mela? Creo que es o Spike Mola o no sé. Spike Mola dice, menudo mar, par de chaqueteros estas sucias sabandijas antes trabajaban para mí, que no sabemos quién es, hasta que decidieron largarse sin montar el chiringuito por su cuenta. Efectivamente, la web existe, pueden comprar a usted sus entradas y tienen que ir a ver el 5 de julio, el 5 de julio, no, el 5 de abril, Super Mario Bros. la película, que incluye escena fin Y esto era la noticia. La noticia la es, es que, que tiene escena postcréditos. Es que la noticia es que tiene escena créditos Es que esa es la gracia. Eso es. Y no lo hemos dicho, llevamos 10 minutos hablando de esto. Pues eso. Y no lo hemos dicho. Interés. A ver, gente, escena postcréditos, qué tontería. No. Señores, si les deja con sabor a poco, vayan a ver la auténtica peli de Super Mario Bros que no. hicieron en el 93. No. No, no con lo hagan, haciendo de Mario con John Leguizamo haciendo de Luigi en no las Torres Gemelas en el 93. No lo hagan. Eh... esa maravilla. Gente Así que ya saben Íñigo, pon mi cinco cámara de abril No, no, no 5 de abril Pon mi cámara de Esa abril, no es mi cámara Les espero en los cines Pon mi en cámara los cines Si vais a ver la película No me hagáis la de Así que guay, ya está Están poniendo los créditos con imágenes Me voy No ¿Vale? Porque luego la gente Cuando está saliendo esas imágenes Saca el móvil en plan Esta película tiene escena por los créditos? Ya os estamos diciendo que sí Que os quedéis Coño, Que la peli no termina hasta que ves poner no, no, el dirigido eh, por... Gaiska, ¿tú hace cuánto que no vas al cine? Hace relativamente poco. Hará un par de meses. Hará un par de meses. Yo creo que también. La cruda realidad es que ahora, como todo el mundo está metiendo escena postcréditos en cualquier película, aunque sea una basura infecta, todo Dios se queda rollo... Al que le interesa mínimamente se queda... Yo lo he visto directamente diciendo... ¿Han encendido las luces? ¿Habrá escena poscréditos o no? Sí, es, ese ese o es o el ese sí, es <risa> el bug, le han encendido o sea, las luces. Hay, hay un bug ahí en el cerebro de todo. En, en, en esa mente colectiva que hay, hasta que uno se levanta y entonces alguien dice: Vale, si ese señor se levanta, yo también me puedo ir. Eh, escúchame, yo he visto a Cines encender las luces mientras estaban saliendo. Porque lo clásico es: tú hasta que no veas, y en muchos casos ni eso, pero tú hasta que no veas las barritas subiendo, las barritas de nombre subiendo. No, ni habitualmente ni quédate a veces ni eso. porque mucho, en muchos casos cuando salen las imágenes de son imágenes de animaciones o, o imágenes eh, o fotos o lo que sea me da igual con nombres habitualmente después de sí. eso y entre las barras de nombres eh... sale la escena post-créditos Sí, sí, pero es que además, Habitualmente Además, la escena post-créditos originalmente no iba ahí Originalmente iba al final del todo Claro, esa o sea, es la gracia Cuando Pixar empezó a hacer esta mierda, lo ponían al final de todo Efectivamente Pero la peña sí. no lo veía Pero ahora, ahora, día de hoy, no os marchéis el dinero hasta que no salga el dirigido por eh, anyways La gracia en cuestión, que haya escena post-créditos Y de hecho te lo digo porque yo cuando fui a ver Avatar con un amigo mío Que fui a ver Avatar la, la, la segunda parte eh, la gente se Avatar, levantó. Avatar 2, también conocida como Avatar 1, pero en el agua. Efectivamente. Entonces, Avatar 3, conocida como Avatar 2, pero en el volcán. ¿cuál es, ¿Cuál es la gracia de todo esto? Yo he visto a cines terminar la película de ponerse a hacer la, las imágenes estas con nombres, encender las luces, sí, lo hacen sale todos, la gente, lo hacen todos. y cuando hay la postcrito las apagan otra vez. Sí, lo hacen todos. Y luego las vuelven a encender. Sí, sí, eso es práctica habitual, sí, sí. Cuando yo, cuando yo no, era pero, pequeño, pero no. Es, pero eso es una cuestión que, hablando en serio, es una cuestión de seguridad porque... no La gente cuando sale normalmente, quiere que estén, normalmente, normalmente, verdad, No, no, sí. no quiere, no. Es que normalmente la gente cuando ve los créditos, aunque sean los créditos de, de los nombres... Los créditos previos a la postcréditos. Se tiran, entonces, si tú tienes saliendo a 30 personas de una sala de cine y tienen que estar con las linternitas del móvil pues eso es un riesgo de seguridad ya. entonces, lógicamente encienden las luces y luego las apagan digo, Security Management for eh, Cines... no sé no nos patrocina nadie, así eh, que no voy a decir que haber un protocolo, una normativa con tanta escena post créditos en los conciertos, en la gran mayoría que yo he visto de conciertos, hay un bis, o hay varios bises que se tocan en plan de, eh, que nos vamos que nos vamos, no, otorgado otra, tocado otra, vale venga, no. sí, si sí, insistís, no, es coña, es ya teníamos que en los, en, los, en los conciertos hay una norma no escrita que es que si eh, de, la banda si se va si dicen que es la última, no es la última claro, no, no, Eso es... si, claro si la banda se va pero no ponen música de fondo es Ahí que está. hay algo Ahí está. Pues un protocolo sí, similar sí. Está. La eh, gente ya sabe pues, a qué tenerse no, pues, si no han... pues no te pires del cine hasta que No esté la pantalla en negro Ya está <risa> Sí, claro. Hasta que no venga el segurata a decirte Venga, venga crack, venga, hasta eh, luego hasta, hasta que no luego. venga la persona la, eh, es, es una persona cojonuda para diciendo... aquellos que se cuelan en la siguiente peli Que les vengan a echar y diciendo No, no, a mí me han dicho que hay escena post créditos Aquí no me voy hasta que no la pongan <risa> Y yo todavía no he visto la escena post créditos <risa> Y ha visto cuatro películas ya en una tarde <risa> Pero no he visto la escena post créditos en fin. Bueno, sí va a ser noticias rápidas, veo que no, efectivamente. Sí. Pero la segunda de estas eh, es que llega un segundo parche a The Last of Us Parte 1 para PC, la Part 1 para PC, para mejorar su rendimiento y eliminar sus problemas. ¿Y qué han dicho los jugadores? No, crack, todavía hay una burrada, eh, date vida y haz cosas. Así que, eh, Naughty Dog, ahí te lo dejamos para ti. Para y esta, vosotros, jugadores. para vosotros jugadores, sí. y efectivamente esta sí que va a ser rápida. Ah, se acabó ¿Qué, qué me está Se acabó, todo? gente No hay más No hay más No hay más Joder Contacta con nosotros por email En la dirección gamingroom@euskadigital.eus En nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus Y mediante Twitter Escribiendo al usuario Gamingroom Barra baja ED También nos puedes escuchar en Evox Spotify Apple Podcast Y Google Podcast Me encanta el servicio social que hace este programa porque, sí, claro, sí. efectivamente, después de todo lo que hemos contado, aquí presente en el chat, la madre del señor Gaisca Carmona Hola, madre. ha dicho: Quiero ir al cine. Es que ahora mi madre dice: Ahora me habéis picado para ir al cine, yo quiero ir al cine. Madre, vaya usted al cine. O sea, ya está. A mí que me cuentas. Vaya usted al cine, a mí que me cuentas. En vaya fin, usted al cine. Vaya madre. usted al cine, madre. Así en fin. le hablas a tu madre, es que... No, así le hablo a mi madre en no, Gaming Room, lógicamente. No hay ni un cariño. Además dice que no quiere eso. Sola, no quiero. ¿Qué quiere, quiere, ¿qué quiere usted ir A ver, madre. <risa> en fin... Eh... Borja, a Borja no se le oye... A Borja, Borja está diciendo cosas que no se le oye a Borja. Orja. Ahora sí Decía que podemos dar Ya que estamos Una info adicional De, de servicio público Yo he visto unas noticias en las, en las últimas semanas Que han dicho Que hay algunas compañías de, de Perdón de, de salas de cine que han, que han ofrecido Una suscripción tipo Netflix En plan Paga sí, tal cantidad Sí, al mes y sí, sí todas las sí. Que sí, sí Señores ¿Cuánto? ¿Cuánto es esa cantidad al mes? Señores 15,95 No, 14,95 Perdón Señores No se dejen Influenciar por estas empresas Que lo único que quieren es su dinero, obviamente Pero, pero esto no es ilimitado ¿eh? Esto no es tú vas todas las veces que quieras Son ocho entradas Al mes A ver, si pues, vas mucho al cine, renta Puedes sacar cuatro en un mismo día O sea, puedes ir a cuatro sesiones en un mismo día Y es personal interferible O sea, que esto de compartir el Netflix En Cinesa no va a ser Hombre, ya me dirás tú cómo compartes una entrada de cine en Pues dándosela Borja, voy yo a ver Super Mario Bros y luego te la doy a ti Vas tú Coño, pero es... la entrada tiene una hora determinada Una vez te la han ticado, sí, te, te la han anulado Te la han quitado, ya no vale no Borja, pero otro. obviamente tú coges una entrada Para una sesión y otra entrada para la misma sesión o para la siguiente Eso es. Pero entonces Al siguiente irá otra persona, no irás tú Bueno, no sé, sin más Lo que no quiero decir es tú y yo, que tú y, tú y yo Podemos, que si tú y yo pudiésemos sí, sí, sí, sí, Ir sí, sí, a ver ya. la misma Entiendo película concepto, en días sí. diferentes Sí, sí, sí, vale Pero incluso sí. incluso tampoco, porque te van a comprobar Que tú eres tú Conozco a algunos que les vendría muy bien, yo ya sé a quién le vendría muy bien En fin, anyways La movida, que quiero decir Sí, la gente quejándose del precio de la zona y dirá No, pero es que 8 entradas por 15 pavos renta ya, bueno, quiero decir? Tengo un catálogo prácticamente ilimitado de películas en mi casa por el mismo precio o menos. Pero no tienen es butaca y sonido, F. Bueno, si son las butacas de Zubiarte, no. A ver, no, de hecho, la oferta de Cinesa incluye butacas VIP, que está muy bien. A ver, el precio está muy bien. El problema es que si quieres ir dos personas, primero, que si El cine es mágico, era. Que si quieres rentabilizarlo son... Eh, tres entradas como mínimo Las que vas a tener que gastar al mes Básicamente Y segundo Que si quieres ir Dos personas Cada uno tiene que tener su abono Así que son 30 pavos al mes Que destinas a cine sí, Que claro. si ya los destinabas antes Todavía Pero si lo que vas a hacer Es destinarlos Y luego ir a ver Putas mierdas Porque no te interesa Porque nada, no se lanzan o sea, películas Como para y hay, y hay que gastarlo Pues entonces Ahí está Claro no es como Netflix, no aseguran una producción propia. Claro, va, eso vas a es, tú en Netflix, lo que tu Netflix vas, a ver, vas a ver 1200 títulos de películas y aún así no vas a elegir ninguna. Pero, no, pero en cualquier caso, pero, los tienes las claro, 1200. La en el cine no. La diferencia es que tú en el, en el cine no puedes parar la peli y hacer lo que te salga de los cojones. Punto número uno. Y punto número dos, eh, has cogido esa entrada. Y punto número dos, si te meas, vas a mear, pero la peli no para. No, no, pero aparte, aparte de eso, tú en Netflix. Eliges lo que quieras y eliges cuándo dejarlo Claro En un cine no En un cine no Y en un cine aparte, que es otra uno de los motivos es que, Otra cosa es que tú digas, bueno, me piro de esta peli pero ya ¿Alguna vez te os habéis pirado de una peli? Eh, yo me piré una vez cuando era pequeño porque me daba miedo Ah, bueno. Yo me vi el corredor del laberinto con 6 años Hostia, y me puta. daba miedo. Hostia puta, o sea, a ver, pues menos ah, mal que eres quién, quién permitió realidad. eso que llamo a servicios sociales? Es, a es, eso iba a decir, pero es que están en el chat, así que ya. mejor que no te metas con ellos. Fuimos a ver el corredor del laberinto y yo me salí porque, porque me daba miedo. En fin, no, pero aparte de eso. pero el corre... No, estaba pensando. Eh, ¿Cómo era? Eh, estaba pensando en el laberinto del Minotauro en vez del de Corredor del Laberinto. No, o sea, la gracia, la gracia está en que me dio miedo algo que ni siquiera había visto. No, pero es que. Porque además... está el monstruo. No, no, de hecho, no la he vuelto a ver. De hecho, tengo que verla. Pero no la, no la he visto desde entonces, lógicamente. Pero es que. interna. Pero la gracia está en sería. que en el Corredor del Laberinto hay un monstruo que pincha y no sé qué y su puta madre. Pero, eso es todo lo que pero recuerdo. El, pero el Corredor del Laberinto tampoco tenía nada. A ver, es una película no, de ficción y tal, pero. No, pero la gracia está en eso, que cuando entra al laberinto y no sé qué y su puta madre no se puede Gente. Eh, cuando entra laberinto y no sé qué, su puta madre, hay un monstruo, sí, claro que entra laberinto porque es el corredor de la Efectivamente, entonces había, había un monstruo que pinchaba y mataba a gente y su puta madre Y claro, yo hubo una escena en la que ya eh, estaban, estaba como pasando cerca, estabas escuchando pisadas Y para mí eso fue suficiente ya, yo estaba, eh, no, yo no quería Ahí me daba en el miedo comentario de sector gaming ya tenemos que cerrar Una vez una abuelas de... se metió en la, en la sala de Kill Bill Y a los 15 minutos se dieron cuenta que no era su sala por lo que sea Impresionante eh, Yo creo que algunas sí me han entrado ganas De irme Uy Igual Hasta sí me he ido De alguna película Últimamente No me acuerdo Pero tengo la sensación De estar viendo una película Y decir Tremenda mierda Me estoy comiendo Yo quiero irme de aquí Y no irme Pues por circunstancias En pero... circunstancias En fin eh, Anyways Vamos a agradecer a gente Que esto se supone Que era el cierre Pero aquí estamos eh, Más off topic Que, que, que Dios eh, No acaba nunca Básicamente Jamás Agradecemos primero a Miquel por producción. Gracias, Miquel. Gra gracias. Eh, agradecemos también a Íñigo... No, ahí no está. Agradecemos <risa> también a Íñigo que está aquí. ¿No tienes una cámara para la puerta? ¿No la tienes? No, no tengo una cámara para afuera de la puerta. En aparte fin. de que no me dejan ponerla. Eh, Íñigo, gracias por off-topic y cosas. Ay, y, y, y, y más cosas. Y Mira, dice Miquel que de nada. Borja, gracias por sacar un rato en tu tiempo de abogado. Nada, un placer haber amenizado este, este programa. Efectivamente, no te preocupes eh, Para la temporada que viene te subimos el sueldo al doble Sí, lo sé <ríe> a la de no lo Como a todos eh, Y por último a vosotros los oyentes Y a los participantes del chat como Miquel, mi madre o Xavi eh, os esperamos en futuras ediciones más noticias eventos curiosidades y entrevistas espera, no se sé hablar espera, ya espera, espera, no espera, espera, hay que hay que esperar un poquitito Ñigo. Pero, hay que esperar sí, pero no, claro. por dónde va la música Mira. sí estoy, estoy escuchando por dónde va la música ah. la música está subiendo pero la, bueno la música no la música está está está está vale no os perdáis la 33 de Alonso en ¡Aquí va! ¡Aquí Ahí está, va! ¿verdad? ¡Aquí va el 33! ¡Aquí va el 33! ¡Ojo, cuidado! ¡Dale, Gaiska! Más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas, como siempre lo sabéis, dentro de muy poco. Un saludo, muchas gracias. Nos vemos.